Buenas tardes. Gente. ¿Qué tienes estáis? que decirle a los viewers? Llevas dos episodios sin aparecer por aquí. ¿Dónde están tus.? Es que se nos habían roto los cadenas, gente. Hemos tenido que ir al Heroi Merlin a por cadenas nuevas. Ya. Vale. Estuve, pero no hagas publicidad. ¿verdad? Estuve, hemos estuve tenido, tenido que fuera, a, ¿sabes? Eh, en Empresa genérica que vende materiales. No, es que. A comprar, como, como, como sabéis. Perdón, tengo la voz un poco reventada. Como sabéis, eh, como latino que soy, pues eh, sé escaparme de, de situaciones muy difíciles, pues sabes saltando muros y así. Pues bueno, del sótano en el que me tenían guardado en plan, durante toda la semana antes de venir a Gaming Room. No mientras pues, tienes, tienes Había una había ventana, una ventana, había una ventana y, y pues la abrí y salté, y salté un muro y, es, y escapé, y escapé de Venezuela y, y ya está. Porque efectivamente este podcast, lo, lo acaba de hacer, sé que, <risa> sé que no lo hemos subido, pero lo acaba de hacer con el drop de fondo. En fin, bastante guay. Eh, pero sí, básicamente, eh, quiero decir, no puedes escapar de Venezuela, esto no se graba en Venezuela. Ah, no. No. Impresionante. Nos dicen que estabas jugando Warwick y que por eso no estuviste. me parece comprensible. Estaba jugando el Warwick. Iñigo Sendino también. Buenas tardes, ti. Tremendo documento que me toque. Tú echabas de menos esto, no me lo niegues. Lo echabas de menos, lo sabes. A ver, si vamos a sacar el titular de que Iñigo Sendino echaba de menos a Sernaso. Sí. Es que es que me guiña el ojo. Es que míralo. ¡Confirmado! Es que, ¿cómo me guiña el ojo? Me está, me está poniendo tontorro. De no hombre puede salir madre, aquí madre, mucho madre más mía, tiempo. Madre mía. Bueno, pues aparte de saludaros a vosotros dos hay que saludar también a los viewers, como siempre. Eh, gracias por vernos y por aguantarnos, porque creo que es más complicado aguantarnos que vernos como tal. ¡Y se ha suscrito, Sernaso! ¡Qué épico! No entiendo muy bien el por qué, o sea, quiero decir what, eh, Prime o algo. Porque tengo el Prime y no uso Twitch ya. ya no ah, de la Twitch. hostia, entonces queremos la. ¿Llegaremos algún día de estos a la meta? No. La respuesta rápida es no. ¿Pongo la meta? No. Básicamente Ahí está la no. Meta, ya está. Ya la habéis visto, durante medio, durante medio microsegundo. Luego. Luego, y, y para celebrar la meta, ya de paso, Íñigo, ¿qué hay mejor que, en este caso, nuestro, queridísimo, es que tengo que hacer hueco, lógicamente, drop. Esa ha sido la entrada más penosa que he visto un drop en vida. Es que mi he empezado vida. muy early, es que he empezado muy early, sí, es lo es, que es. Hay. ha hecho plan eh, bueno, ya eh, vamos a ver nuestro. Sí, drop. pero dímelo, nunca, nunca me has oído hablar tan despacio. Venga, sí, has hablado, has hablado, has hablado rápido Asaltos. Rápido, Rápido, pero asaltos, Pero asaltos. es verdad O sea, sí. técnicamente bueno, no cosas, cosas bueno, En fin, nos Borja estamos Arbosa, yendo por las por Arbosa, putas ramas Por rama. favor, pon orden en esta sala Hoy, en Gaming Room Gracias, Borja Arbosa Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo el State of Play, la crisis de las gráficas Y el Kickstarter de Mikan de witches Mountain También hablaremos del Pokémon Presence De la PSVR 2 Y de la desaparición de Angry Birds de la Play Store Y por último, también contaremos con sección de noticias rápidas Incluyendo el DLC de Elden Ring y los BAFTA Awards Comenzamos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 Estoy dando cuenta que hoy tengo movimientos como pulsiones que van con la música Íñigo tiene qué? pulsiones ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Íñigo? Porque esto es musicote de viernes noche Es la hostia En fin eh, Vamos a comentar eh, lo primero Uno de los eventos acontecidos eh, en estas últimas semanas eh, Uno de los únicos que me he visto Por ser exacto, sí eh, El State of Play El del pasado 23 de febrero a las 10 de la noche Que no emitimos porque eh, yo iba a tope de justo de tiempo Y porque estábamos agotadísimos ¿Verdad que sí, Íñigo? Eh, ¿Y no, no, ¿por, qué no, por qué no lo emitimos? Ah, ¿Por sí, qué? no, por, por eso, porque ibas Porque lleva muy justísimo de tiempo. tiempo. Sí, básicamente. Eh, pero aún así me lo vi tranquilísimamente en mi casa. Entonces, vamos a mencionar un poco lo que, lo que vimos: se nos presentaron varios jueguitos, varias cositas como The Foglands o Green Hell, eh, el Synapse, que es básicamente un juego tipo super hot. Pero más caótico. Tú sabes cuál es el superhot, ¿verdad, José? Sí, ¿Qué, sí. ¿Cuál es el super hot? Sí, sí. El juego este de tiros, tío, en el plan. Que hay mierda. En plan personajes como verdes. No sé si son verdes o rojo, son, son, son son rojos. Son blancos. No. Todo es blanco. No, si había, si había unos que eran Ah, es verdad, luego están los rojos, sí, los rojos. Ah, vale, son rojos, vale. Pues, pues rojos. Y ya Pero sí, no. hay muchos enemigos sí. que son blancos. Que es gracioso porque buena suerte para verlos. Porque todo el entorno es blanco. Entonces, eh, jaja. Y tú tienes armas, y básicamente la gracia está en. La, la lógica del juego es: si tú te mueves, todo se mueve. Entonces, la movida está en si yo estoy quieto y yo disparo una bala. La bala se queda donde está. O sea, no se mueve. Entonces tengo que moverme para que la bala avance y le dé al enemigo y lo mate. O sea, es, es así de sencillo. Es, es bastante complicado entender. O sea, en concepto-tiempo, pero está muy. Está muy muy guay. Y el Synapse, aparentemente, es un juego muy parecido. Pero con, mmm, según lo que he visto, muchísimo más frenetismo. En plan de deslizarte por el suelo, saltar por encima de piedras, cosas. Una, una burrada. Obviamente para Uber. Eh, ¿Qué más? Journey to Foundation La adaptación de Fundación La saga literaria De eh, Isaac Asimov eh, Llamamiento a Mikkel Que aparentemente le gusta el, el autor eh, También tenemos Before Your Eyes Que es un juego A ver cómo explico yo esta lógica Es un juego que es tipo novela visual Te va contando una historia Pero Pero Vas pasando de capítulo en capítulo O de escena en escena En su defecto eh, Cuando pestañeas ¿Alá? Es literalmente así Entonces, claro ¿Cuánto dura la escena? Lo que sea que aguante sin pestaña Si te interesa lo que pone Si no, pues te la salta y te das un speedrun eh, Pero quiero decir... La base es eso, la base es para enterarte bien de la historia tienes que aguantar el, el pestañear porque pues, si no te vas a enterar de la mitad. Una cosa, antes de continuar, en el chat han puesto, son rojos, luego están los rojos. Vale, para que entiendan una cosa, ¿vale? En plan, pon mi cámara, por favor. Sí. ¿Ves esto de aquí? Pues yo no veo este número, ¿vale? Yo es, no, lo es, no lo veo, yo no veo este número, ¿vale? Empezando por un número. ¿Cómo que no un número? Empezando porque no eh, es un w. W. Está la w. ¿Cómo que una W? Es una W. Sí. Pues, y... mira, mira la pantalla. Que no, que. que... A ver, quiero decir, ya, ya sé, ya sé, ya sé <ríe> que son saltónicos, pero. <ríe> a ver. ¡Hala! ¡Pero pues si no hay nada! Hay una ¿Qué dices? Bueno, en fin Eso Que, lo, que no lo veo, veo lo que hay ahí Vale, no, no lo veo, tío Ya está Pásame vale. la captura Y luego te la dibujo eh, En fin eh. Eh, En fin ha sido, ha sido gracioso Sí, hemos, hemos visto una W Y ah. José diciendo que es un número En fin En cualquier caso eh, Sí, más cositas eh, También ha salido el DLC del Destiny 2 El Destiny 2 Eclipse 70 pavazos de juego Erlans, un saludito desde aquí Que se lo quiere pillar eh, En fin Destiny 2 gratis Silla sí, ya, Silla sí, ya. Eh, también el Chia eh, Escrito te Techia eh, Que es un Animal Crossing Más o menos O sea, se parece a un, a un Animal Crossing Pero en este caso es Indie también Y el Humanity Que es, esto es algo que me ha rayado muchísimo No sé ¿Sí si has visto Tour State of Play, José Vale, pues el oh, Humanity es visto. un juego Que tiene entornos En los que las estructuras geométricas eh, No tienen ningún tipo de sentido En plan, eh, tienes eh, ramas de subida Luego de bajada Luego se intercepta Luego hay un cuadro en medio Luego la hostia Y tú eres un perro Y tu única <risa> función en la vida es guiar a esa gente hacia un camino seguro ah. Hay niveles en los que te encuentras con enemigos Y tienes que eh, ir cargándotelos eh, Literalmente en plan tirándole humanos Es como, toma, muere y ya está eh, Porque se pegan y cosas así O sea, no, no tiene ningún tipo de sentido O sea, no, no, mix no fucking sense eh, Luego el Wood by Volcano High Que aparentemente ya se ha presentado finalmente en su versión final eh, Creo que al principio no iba a ser este tipo de juego Porque ahora hay, hay la respuesta rápida es que hay furros <risa> como que como que como que furros no básicamente no. animales humanizados no es, como, no es como que mi main en el League of Legends sea un, un, un lobo murciélago raro Warwick eh, en fin sabes en plan sí W eh, muerta a los furros <risa> pero básicamente el, el, es una novela visual eh, rítmica así tipo muy chido en fin cositas eh, ¿Qué más eh, ojo cuidado el, el Naruto por Naruto último en Ninja Storm Connections creo que es la Quinta entrega de esta saga Creo Juraría ¿Qué más? El Baldur's Gate 3 Que va a venir para PlayStation 5 31 de agosto eh, El Wayfinder Que es un shooter Y luego tenemos En Street Fighter 6 Nuevos personajes Que serían Zangief o, Zangief o como le llaméis Lily y Kami eh, Y recordaros que el, el jueguito va a estar disponible El 2 de junio y también el eh, Resident Evil 4, que viene el 24 de marzo. Y ahora, por último, lo que tenemos es el Suicide Squad Kill de Justice League, que ya se nos ha dado muchísimo gameplay. En plan, de of Play, más de la mitad fácilmente, o la mitad por lo menos, ha sido del, del jueguito, que es lo que estamos viendo ahora ya en pantalla: eh, Warner Bros. y DC. En el que básicamente eh, nos van a dar nuestros cuatro personajitos: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark. Y eh, para ponerse un poquito en contexto, este juego está ambientado 5 años después de Arkham Knight De lo que viene a ser el lore interno de, del videojuego de Arkham Knight eh, Es un shooter, lógicamente, en tercera persona, con online cooperativo y básicamente lucháis eh, contra la Liga de la Justicia, como bien dice el título, eh, que aparentemente está siendo manipulada mentalmente por Brainiac, que a lo mejor su nombre os lo deja un poquito claro. Eh, de lo que se nos ha presentado, se nos han enseñado gameplay con los cuatro personajes en este caso y también unas cuantas cinemáticas... Eh, yo personalmente le encuentro un poco de, de... Como que difieren un poco los modelos de los personajes con lo que veíamos en las películas A lo mejor se parece más a cómo es esto en los cómics No me he leído los cómics, no lo eh, sé Más que nada, no, lo que pasa es que como están en el universo de Arkham Knight Ya hay algunos que han salido ya, ¿sabes? Entonces simplemente conservan los diseños anteriores y más o menos la estética de los juegos de Batman Mantiene ¿sabes? el modelo, bien Y algo que sí que hemos podido ver y es que a pesar que ellos nos lo vendan como tal con clases Porque nos lo venden con clases eh, de esta persona como por ejemplo Harley Quinn que estamos viendo en pantalla ahora eh, Es más tipo asesina, es más rápida y tal eh, Se supone que King's Ark es mucho más tanque, Boomerang es mucho más de movilidad Es muy Es muy dase en ese sentido eh, Y Deadshot que sería más tipo francotirador, más tipo tirador Pero Sorprendentemente que es algo que me, ha, que me ha llamado muchísimo A pesar que tú digas No, es que el tanque es muy tanque No suelen cumplir respecto a velocidad Las características típicas del personaje Porque Harley Quinn debería ser algo que está eh, Digamos, normalizado ¿No? plan, bastante daño, bastante defensa Bastante velocidad un, Una media Un estándar, un soldado 76 eh, Y no Tiene vasto velocidad Pero dices tú Vale, pues a lo mejor es que es más tipo asesina Que supone que Boomerang es, ase es asesino Entonces tiene más velocidad aún O sea es muy absurdo, porque a mí, a mí me parece que en comparación con los enemigos, nuestros personajes tienen muchísimo, muchísima velocidad, realmente, muchísimo speed. O sea, algo que no tiene, algo que no tiene nada de sentido, básicamente, porque el King Shark es un tanque y tú le ves y dices, sí, sí, ya, que va flying el pibe. Que va literalmente flying, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido, es algo que me ha rayado un huevo. Digo, coño, es que en comparación con cómo se mueven los personajes, que ahora mismo estamos viendo que muchos de ellos son prácticamente estáticos... Dices, coño eh, Mira, estamos viendo ahora King's Que he mencionado yo eh, Se mueve muy fast En plan, muy muy fast Y se supone que están Que ellos mismos te lo dicen En fin lo bueno que va a ser cooperativo, eh, se supone que online, no sé si también puede ser eh, cooperativo en, en misma consola, en mismo dispositivo Local no lo veo, yo muy... Yo creo que no, porque partir una pantalla pues... ya en cuatro cachos para este nivel de velocidades me yeah. parece muy, muy vasto eh, Pero sí que es verdad que si hacen cooperativo online, yo con eso estoy más que contento eh, Ahí estamos viendo también ultimates y demás habilidades, Tien, tienen como muchos combos y tal, que es algo que me gusta mucho El, el modelo de cómo han hecho el combate, no será historia como de buenas será. Pero, pero el combate aparentemente me gusta mucho. Y aparte nos han mencionado, que nos dijo el desarrollador, que, que esto es básicamente darle un poco una vuelta y ver la historia de Dark Knight y tal, y, y lo que viene a ser la, la historia posterior de cómo está todo destrozado, pero más desde el punto de vista de los villanos, precisamente. Por algo, por algo, estamos jugando <risa> con los villanos. O sea, lo que te digo Lo villano Entonces, eh, personalmente a mí cuando vienen Hacen esas vueltas de pasar por debajo de, del enemigo O subir, darle vueltas, toda la hostia ultimate. Y, o sea, a mí me encanta, me está, me está gustando mucho Pero sí es que me parece que, eso Y ya lo siento por ser repetitivo eh, Que el cambio de velocidad de lo que vienen a ser Los enemigos con nuestros personajes Es muy vasto y que a mucha gente eh, Le va a hacer sentir que el juego Va muy lento y no es que el juego vaya muy lento Es que su personaje va muy rápido Opiniones a ver, cuanto a la velocidad y así, yo lo no puedo llegar a entender, ¿sabes? Porque al final si es un juego de estos que va por oleadas y así, que tienes que bien, matar a bien de enemigos y no sé qué, pues... Mira, por ejemplo, el Doom, ¿sabes? El Doom suele ser un juego bastante rápido también. El Doom, sí, bueno, los, los nuevos sí que lo son más, el Doom Eternal y tal. Eh, pero aún así, quiero decir, en el Doom sigue habiendo personajes que van relativamente rápido, que tienen más sí. movilidad. O sea, que si en comparación, eh, es que estos personajes, eh, quiero decir, WTF, van, van muy fast. Que ya sé que en el Doom tienes ganchos y tienes cosas, pero pero aquí aparentemente también... Y los personajes van significativamente más lentos. Aquí, ¿Aquí se habla de la 33, Carmola. Eh. What the fuck? Es, es una coña que me hicieron hace relativamente poco y no la pillé y no me la explicaron. No, no voy a explicarla yo tampoco. Ah, bueno, perfecto. Porja, si quieres hacerlo honores, por cierto, buenas tardes. Eh, pero sí, básicamente, ¿qué esperamos del Kill de Justice League? Lo que sea, cuando lo saquen. Es, es lo que me estoy ya empezando a plantear como como como reto este año. Estoy diciendo, vamos a intentar no crearnos muchas expectativas con los juegos. Porque luego pasa un eh, cyberpunk. Como una casa. O mejor dicho, cyberpunk Que ya no... O sea, claro, la movida está en que cuando sacan juegos que son un poco patata, o que están mal optimizados, o que tienen bugs por todas partes, luego para cuando los han arreglado, ya la gente se ha olvidado de ellos. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, morir. Es, es lo que hay. ¿Cuál es tu opinión al respecto? José. Eh, no sé qué quieres que te diga, la verdad. Quiero decir, ¿Tú, tú cuando salió el Cyberpunk... ¿Le tenías ganas? Le tenía ganas. Le tenía muchas ganas. Pero sabes qué pasa? Que no tenía ordenador. Así que, así la, que las tuviese sí. o no o fuese un buen juego, ¿no? Eh... Pero tenías Play 4. No te lo pillaste para Play 4. No te lo planteaste pillarlo eh, para Play 4. 80 napos. Eh, ¿Sabes quién se iba a gastar 80 napos en un juego repleto de bugs? Tú no. Efectivamente. <risa> Sencillamente magnífico. Eh, pues esas han sido básicamente las, las noticias <risas> que ha tenido, los, las novedades que ha tenido el State of Play. Entonces muchos de ellos, que ya son cosas que habíamos visto previamente, pero honestamente teniendo en cuenta lo que la gente esperaba más allá del Suicide Squad, eh, porque ellos mismos lo habían confirmado, han cumplido y con creces han hablado de Resident Evil 4, le han destinado más tiempo del que le hemos destinado nosotros, pero, pero han hablado de Resident Evil 4 y a pesar de que han dejado varias cositas ahí en la, en la recámara, en la espera. Eh, nos han dado un evento más que capaz teniendo en cuenta cómo son hoy en día muchas de las presentaciones de muchas compañías no. Pues iba yo con... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, arranca la moto! ¡Arranca la moto! añigo le falta cafeína, gente! ¡Arranca la moto, por favor! Vale, también ha habido esta semana, estos últimos días, otra presentación que ha sido de Pokémon, casi 30 minutitos de presentación rollo Nintendo Direct, pues esto no se llama Nintendo Direct, esto se llama Pokémon Presents. Una al año. Una al año, pues no hace daño, efectivamente, lo dice bien el dicho XD, ja tengo un humor millennial, millennial no. Sí, no, peor, Boomer Efectivamente, bien, seguimos Íñigo, se cree eh, la buena cebolleta, en fin una de, las una de las presentaciones Fue el Pokémon, el DLC Del Pokémon Escarlata y Púrpura Que lo han llamado el tesoro oculto del área cero eh, Básicamente son Dos DLCs distintos para cada uno de los Juegos Eh te vienen en pack indivisibles. Que, que, bien. O sea, quiere decir, vienen con cosas y no puedes decir... Ah, bueno, yo no quiero el pack, yo quiero solo esta skin. No pues puedes, no, no, no puedes. puedes. Todo lo que hay. Eh, pues eso, la máscara turquesa o el disco índigo. Muy bien, eh... Estupendo eh, eh, Van a salir en fechas diferentes Uno en otoño y otro en invierno 35,99 Very affordable Muy bien Sí, sí Como los 70 pavos del Destiny 2 ¿Qué más? Recompensa ese Pokémon GO con Al conectar con la cuenta eh, Pokémon Escarlata o Púrpura Muy bien Ese juego sí, solo sí. se sustenta Os lo digo ya Por la cantidad de mierdas que dan con que conectes cosas Porque con el Prime te dan cosas para el Pokémon GO Con esto te dan cosas para el Pokémon GO Con conectar cualquier mira te dan cosas para el Pokémon GO O sea, no hay otra manera de sustentar ese juego El Pokémon GO es un juegazo, sí Pero los números que I tiene ahora mismo No son los mejores del mundo go. Every day I play Pokémon como no de acuerdo. Bien, no vamos a permitir que siga esto. Eh, También hablaron del Pokémon Trading Card Game Classic. Tu hermana José, dice, Salva. Bien. Eh, Pokémon okay. Trading Game Card Game Classic. Eh, gente, cartas de Pokémon, otra vez, por fin. Pero, pero, si por cartas, fin si cartas de Pokémon ya había. Sí, ya sé que había, pero ahora Quiero van a hacer, decir, ahora van a hacer ediciones nuevas. Que yo no soy el experto en cartas de Pokémon, tampoco. pero yo sé que hay cartas de Pokémon. Ediciones nuevas. Perfecto. Ediciones eh, nuevas. Y también hablaron de, <coughs> y vamos a poner la pantalla. Una serie segundos. de Netflix que es la conserje Pokémon. Uh -huh. Que, eh, vale. Básicamente Ahora es cuando os digo La cosita graciosa He dicho Vamos a ver gracia, que aquí Sí, la verdad que sí Tengo en cuenta cómo se mueve Me gusta, me gusta el estilo ese vale. De 30 FPS creo que son Vale está bastante pues bien fefe. Sí, Esta esto es, es todo Lo que nos ha enseñado El del complejo Correcto Esto es, esto es, aplauso, es lo que nos ha enseñado bien. Un aplauso Un aplauso, aplauso. Próximamente en no, Netflix gente, Para cuando nadie tenga Netflix ya Literalmente Netflix eh, Mejor compañía de streaming Del planeta Claramente En plan Ya no tengo no, Netflix. te equivocas si la, mejor, la mejor compañía de streaming Del planeta Es Oscar Digital Es verdad eso es, eso te te es, habías eso olvidado Es verdad. Suscríbanse a Oscar Digital Suscríbanse <risa> Aquí abajo aquí, Por aquí Por aquí está el botón <risa> Uno, de, uno de ellos Ahí abajo Suscríbanse Parece, parece yo cuando eh, intentaba Adivinar eh, dónde estaba El info de Youtube Sí, ¿Dónde está el info de YouTube, eh, Pues juraría que el info de YouTube está. ¡En el otro lado! ¡Ahí está! <risa> Ay, me encanta. Eh, vivo por esto. ¿Y qué más? Pues. Eh, Pokémon United. Eh, más cosas para Pokémon United, para Pokémon Masters XXXXXX. XX, XX, y para Pokémon No más es. El... Para... Gente, a ver, es que hay una cosita. Aquí ha salido un meme muy tocho. Y es claro, se llama Pokémon Masters EX. ¿Qué pasa? Pégalo todo ¿Parece un nombre de Twitter. Pokémon Master Sex. Pokémon Master Sex. <risa> Efectivamente. Es exactamente lo que ha pasado y es Pauchito. exactamente wow, el motivo wow. por el que todo el mundo se ríe. Perfecto. Y eh, el resto de cuestiones son... Eh... Esto, esto me ha hecho mucha gracia me Una me aplicación gracia. para registrar tus horas y hábitos de sueño Que se llama Pokémon Sleep Ahora, ahora no solo tu pulsera Mi Fit, Mi Band, Smart, Xiaomi Apple cosas eh, Te registra las horas de sueño Y te dice cómo de bien o mal has dormido en base a cosas Sino que ahora también está Pokémon Traqueando tus datos Traqueando tu sueño para ser exactos sí Los robots no se van a No, no, no van a venir contra nosotros No, no, no no. No. Lo hubo no. mucho. Bien. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y ya por último. Este nombre te va a hacer mucha gracia. Pokémon Go Plus. Pokémon Go Plus. Plus. Plus. Ah, perfecto. Eh, entiendo que esto será eh, un, Ah, es un accesorio para Correcto. jugar a. ¿Tú te acuerdas de la bolita Pokémon de mierda que go. llevabas en la sí, sí, muñeca sí, sí, para sí, sí, capturar sí. Pokémon? Puedes como sí, sí. lo mismo. Sí, sí. Pero no tengo ni puta idea de qué hace. Ah, bien. Es, es otro accesorio para el Pokémon Go. Ah, bien. ¿Por qué hacen tantos? Esa es una muy buena porque pregunta, Íñigo, no, a la que me gustaría pasta. ser capaz de responderte. Eh, en resumen, toda esta presentación acaba de pasar por este podcast sin pena de gloria porque... Ajá, porque yo no la he visto, tú tampoco la has visto y José tampoco la ha visto. <risa> Efectivamente, no la he visto. Perfecto, pues esto es el cierre maravilloso para el comentario de esta noticia. Ahora venga, a ver otra cosa ¡Joder, qué velocidad es! Sí, ¡Madre sí, mía! Sí, sí. ¿Esto qué es? ¡Bum, bum, bum! Vamos a otra cosa a <ríe> En fin, eh, venga, PlayStation venga, VR2 ¡Ven la a Z! A Z. <risa> ¿Durman a <in> Ñigo? <you>? ¡Durman a <risa> Ñigo! ¿Durman a En eh, PlayStation VR2, por si no se hubiese hablado alto, coño, de, de verdad, este es dispositivo que, ¿Qué? Es, es horrible, cada vez que... Cago cuando un... me pongo alto, quiere que me ponga abajo Cuando me pongo bajo, quiere que me ponga alto Yo no entiendo tú, tú aquí ¡Si José está de lado! Pero más o menos la proporción es esta Es ya que está. de verdad Es que madre es... mía eh, En fin eh, PlayStation VR 2 Por si no se hubiese hablado lo suficiente De este dispositivo en 1.484.000 millones de podcasts, Vamos a hablar aquí también ¿Por qué? Porque somos presa especializada de videojuegos Entonces Para que tengáis un poquito de datitos, Las PlayStation VR Las originales eh, salieron en 2016, estamos en 2023 Buenos números eh, El modelo de Playstation 5 Se lanzó el pasado 22 de febrero A su exorbitante precio de 600 Creo que son 600 o 650 pavos eh, Y en este caso las VR ahora sí De esta edición, las Playstation VR 2 Funcionan con el mínimo cableado posible Mínimo cableado posible significa un cable Para conectarlas por USB a eh, la consola ya está. Y diréis, ¿y por qué os sería más mínimo cableado posible? Pues porque un cable es lo mínimo que puedes poner antes de hacer las inalámbricas. Eh, más que nada porque las PlayStation VR tenían una cantidad de cableado ingente. Pero ingente. Creo que tenían 3-4 cables incluso. O sea, era era era era terrorismo puro. Eh, como datitos adicionales, por si no lo sabéis. Tenéis como 4K en cada ojo. Eh, su puta madre de resolución, su puta madre de, de FPS. Y tenéis también sistema de seguimiento ocular. Es decir, sabe a dónde coño estáis mirando, lo cual está muy bien para, para pues, eso, seleccionar cosas y tal. Lo mítico de estoy mirando no sé dónde pestañeo y selecciono, pues eso, exactamente eso. Y una cosita que me ha hecho mucha gracia, que no he visto esto funcionar en ninguna parte, que no me la han comentado y que quiero comentártela porque esto es muy futurista, José. Coméntame, coméntame. Un botón, ojo, cuidado. Que permite ver el exterior aún con las gafas puestas. Pues, pues tío, tendrá una cámara y ya está. Más que una cámara, yo tengo la sensación de que. Es que no sé exactamente cómo será, pero como que puede hacer, podrá ver, hacer yo, transparencia yo, de la delante. No lo eh, sé. Nada, será una cámara de esta si ya está. Simplemente pero es, ver, es que las gafas no ver. tienen pinta de tener cámara delantera, esa es la gracia. Ya, o sea. pero mítica. Mire, estarán. Si esto es así, está aquí, ¿sabes? Algo así, todo raro. Todo rancio, ¿sabes? Es que me parece muy, muy extraño, ¿eh? O sea. En fin, eh, cositas curiosas. Eh, y sí, Salva ha dicho que con eso se monta una PC. Bueno, teniendo en cuenta que tu gráfica solo ha costado 400 pavos, lo dudo. Eh, ¿Qué más cosas? Ah, sí. Los juegos que se nos han presentado. Bueno, que se, que se han presentado. Eh, que creo, creo que se han lanzado 30 40 juegos con la consola directamente. Eh, entre otros, el Horizon Call of the Mountain. Ojalá tener una PlayStation 5 y una SVR y el juego. Aunque eso cuesta más que mi torre entera. Eh, el Resident Evil Village. Y el Gran Turismo 7. Entre... Unos cuantos Pero yo creo que estos son Una de las, de las cosas potentes ¡Coño! Si no es una PC gamer Me monto un Pentium 3 <risa> eh, Y aparte yo quería comentar contigo A ver qué conceptos conoces Y cuáles te interesan más José De la Ojo cuidado Voy a tirarte tres Realidad virtual Realidad aumentada Y realidad extendida La VR AR Y XR Pues a mí me flipa Lo de la realidad aumentada En realidad O sea porque Básicamente no es, O sea no sé si Lo tengo claro el concepto Porque no tengo claro el concepto Pokémon el GO Ah, entonces no. Es. ¿Cuál es.? Descríbeme cada uno porque. Vale. La realidad virtual. virtual. Te sencillo. pones. ¿Eh? Es muy sencillo. Realidad virtual. Realidad virtual. Unas gafitas. Estás, tú vale. estás en, en un mundo que no existe. Literalmente vale. no existe. Ajá. Todo lo que Eso ves sí es eh, irreal. Ajá. Realidad aumentada. Pokémon Go sería, eh, pues eso, eh, como las gafas aquellas que sacó Google en la que aparecía información delante de. Es que de a mí eso me flipa. Quiero unas de esas. O sea, quiero, quiero, pero quiero diseñar las mías. ¿Y a mí eso me el, flipa. ¿Y cuál ha sido el otro concepto? La realidad extendida. Realidad. Eso es otro calibre ya. Eso o sea, la realidad, realidad aumentada realidad. es eso. Tú estás viendo en una pantalla, por ejemplo. Tú pero, estás en la sale? cámara. Es que yo, yo, estoy esperando, yo estoy esperando el momento en el que la humanidad llega al punto de hacer un, un sao en la vida real Ahí, Ahora. Ahora es cuando Básicamente O sea, la realidad extendida Y la realidad aumentada Se parecen mucho En el sentido de En la realidad aumentada Tú tienes el móvil sí. eh, Que tienes la cámara Y estás viendo un entorno Que realmente existe Pero te metí un Pokémon en verdad, Quiero decir en la, en la... En En realidad no está Pero en tu móvil sí, sí Y tu móvil es como una copia De la realidad Porque es uh -huh. una cámara Vale En realidad La realidad extendida Que es algo que no está muy extendido, jaja, a día de hoy. Ah, ah, ah, eh, básicamente es: Yo me pongo unas gafas. Yo me pongo unas gafas. Y puedo ver cosas que sí. no están ahí, pero a un nivel tridimensional. Ah. O sea, eh, la, el, el concepto puro de esto sería, por ponerte un ejemplo, que yo me pongo unas gafas. Y yo eh, tengo en mi casa, yo tengo mi monitor, ¿no? Para la torre. Pero, eh, mierda, es que necesito dos monitores. Y no tengo pasta para otro monitor. Bueno, si no tienes pasta para otro monitor, no la vas a tener para las gafas. Pero si tienes esas gafas. Vas a poder simular un monitor que siga proporciones y que siga cosas en una pared, por ejemplo. Esa es la idea. Pues yo, realidad virtual, creo que es lo que prefiero. En plan, es que yo, yo vivo con el sueño. A mí sueño es que de... me gustaría mucho la extendida, me haría mucha ilusión. Yo vivo la con el sueño de, en plan. De que Sao se haga de realidad Obviamente sin morir sabes Pero que Sao se haga de realidad La verdad Píllate las gafas del desarrollador De las, de las jueces eh, eh, que, que se qué, hizo qué peta, la, eso, Las verdad? tres minas la, Las tres minas aquí Chaval Te mueres boom. Te, te mueres en el juego Boom Implosión no sé, no sé por qué morirías antes sí porque se te han clavado Tres minas en la cabeza O porque han explotado eh, Es una muy buena pregunta Me hace gracia además Que posiblemente estarías pagando Como 400 pavos Por unas gafas de realidad virtual Que, que, te, que tienen un único uso Es verdad Quiero decir? ¿No hubo un tío zumbao que hizo unas gafas de realidad virtual que te metían tanto en el juego que te podían matar? De esas hablamos Ah, vale No es que te metiste tanto en el juego, es que <ríe> tenían tres minas en la cabeza, Ño. Eh, Sí, es verdad Que básicamente se te clavaban en el cráneo y explotaban Ah, qué bien Sí, y morías en el juego a Está gracioso, bien. ¿verdad? A la bueno, gente, no os preocupéis, se juega hombre. con esas gafas al Animal Crossing <ríe> Correcto No, yo, hombre, yo lo habría probado con un melón Creo que, el pibe no llegue, creo, que, creo que el pibe hizo el diseño, pero no llegó, o sea, creo que llegó a crearlas en la vida real sin explosivos. Pero mal. Plan, sí, sin explosivos, pero bueno. Pero mal. Y también quería hacer el pibe unas que fuesen, eh, no, sé, no sé si en SAO pasa así, pero básicamente eh, quería hacer unas que te las pusieses y que no pudieses soltarlas hasta que completases tus objetivos o te pases el juego o algo así. Pensaba, pasaba que no te dejaba desloguearte, entonces como no estabas en la realidad, estabas, en plan, tu mente estaba en el juego, pues no podías moverte, ¿sabes? Ah, curioso. Eh, pero sí, esas han sido un poco las cositas. nosotros, eh, nos sé hablar. Esas han sido un poco las cositas que teníamos que comentar de las PlayStation <risa> 2. Entonces, eh, dejadnos también en, en Twitter vosotros a ver qué esperáis más. Si realidad virtual, realidad aumentada o realidad extendida. A ver, la realidad extendida yo, yo voy ¡Joder, Íñigo, qué velocidades yo, me lleva! Yo voy a ir aclarándolo, la realidad extendida no extiende lo que estáis pensando, ¿vale? O sea, que, que nadie se crea, que nadie se crea que, que... Tampoco he entendido lo de la realidad extendida, en realidad, o sea, si me lo vuelves a explicar... Yo, yo, a ver, verdad, ten, tenía. Yo, tenía un sueño, yo tenía un sueño desde que era muy chiquito Que era eh, una eh, caja negra Una cajita negra que, que, que tuviese extendiese... un piquito to, No, muy chiquitito, tipo cubo de Rubik Un eh, cubo de Rubik, no, tamaño cubo de Rubik No te estoy siguiendo Vale, yo tenía el sueño cuando era pequeño De poner ese cubo encima de una mesa Ajá. Y que tú le dabas a un botón o algo Y salía un monitor Sí. Y tú eres feliz porque podías hacer como hacen en, en las películas y de toda la hostia ficción, de ciencia sí. ficción, que ibas moviendo cosas en el monitor a pesar de que spoiler no están ahí porque el monitor no existe. Sí, sí, sí, sí. Pues eso. Y más o menos, realidad extendida, más o menos, simula eso. Ah. Pero para eso para eso que queremos hologramas y ya está, ¿no? Sí, pero son hologramas que tienen que ser interactivos O sea, no, no, es, eso. no, no es, hola, eh, tú estás en tu casa, genera un holograma de ti y lo pongo delante O sea, vale, tiene que ya. ser una pantalla en la que yo puedo mover cosas en tiempo real vale Pero son la... cosas que no vale, están vale, y la pantalla vale. tampoco está ya, ya lo he entendido, fue la movida esta que creo que fue Microsoft o no, no me acuerdo No, es una fue. empresa aparte No, no, pero hubo, hubo una de estas grandes que, que, que publicó unas simulaciones de cómo funcionaba eso Y era la de, eh, sí, tú ibas... Por tu casa con unas gafas Que no te proyectaban hacia ti Sino que proyectaban hacia cosas afuera. hacia las paredes Eso es, eso es. Cosa? No, a ver, pero literalmente están proyectando cosas hacia las paredes Si sí, lo estás viendo con las gafas, obviamente En fin o sea Entonces, la, la movida es que eh, Yo lo del cubito sería en la vida real O sea, sin yo llevar gafas, simplemente el cubito estaría Y haría lo del monitor y toda la hostia Y luego la otra opción es hacerlo pero con unas gafas En las que solo tú ves ese monitor bueno. Y por ende, no me haría falta cubito Vamos a hablar de otras cuestiones, el señor fin. Naso Vale, pues como siguiente noticia, antes que nada Nos van a desmonetizar esto qué pena que para eso antes tenga que estar monetizado en Coño, fin me lo llegas a decir y yo te lo preparo no, no, no tenía que poner el tema un segundito y ya está en fin eh, vale viene una cosa muy triste vale Angry Birds desaparece de la Play Store pero no como creéis joder espera que este portátil es la hostia vale <risa> <risa> eh, tiene mucha razón eh. tiene muchísimo. razón por problemas de, compa de compatibilidad el Angry Birds original desapareció de las tiendas móviles en 2019 pero como sabemos regresó en forma de Robio Classics eh, ahora Angry Birds o sea Robio Classics Angry Birds, que es el nombre no sé. del juego. Era, era el nombre del juego. Robin ha decidido retirarlo de la Play Store porque supuestamente, supuestamente está afectando negativamente al resto de sus juegos. Dime tú, ¿cómo? Porque, joder, ¿tienes Angry Birds? ¿Qué, literalmente, qué? literalmente estaban diciendo que es que el portfolio es que, se estaba viendo afectado. Y en plan ¿qué porfolio? El, what the fuck? Es que, Tu único porfolio es el Angry Birds. Es que... ¿Qué mejor portfolio qué, qué mejor portfolio que el Angry Birds? Su única fuente de ingresos es Angry Birds. Vale, porque es... Literal. <risa> en fin, pon, escúchame, sí. po, pon el drill de esto. Sí. Pon el drill, búscalo. ¿Qué drill? Eh, Durman no pongan drill, Dormen Polo, a tú polo. Ponlo, eh, El juego se mantendrá en la App Store con otro nombre. No sé por qué le cambian el nombre, la verdad. Si al final, eh, en fin. Es que se lo va, mantienen, pero le cambian el nombre. Pero se se lo llamar, es que las capturas y todo son iguales. Es que ya, si se va a llamar Red's, Red's First Flight, el primer vuelo de, de Red, ¿cómo se va para a llamar? Y nada, no podéis llamarlo Angry Birds. Como dato nostálgico, el Angry Birds original se lanzó en 2009 para iOS y en 2012 para todos los dispositivos móviles. Estamos viejos todos, que lo sepáis. Sobre todo Íñigo Anyways. El drill, gente. Duerme la vaisca ¡Es la base esta mierda! Si es que esta música es brutal, ¿por qué no te gusta esto? No, a ver si sí, sí me, gusta, sí me gusta. A ver, que no soy MDLR, no. pero esta, esto, es un, esto es una rolita de la hostia. Yo, yo te he dicho, yo, yo escucho de todo. En plan, cuando, cuando hablas de música, te puedo escuchar En, en plan, a Chopin, sin, sin broma alguna, te puedo escuchar a Chopin, una sonata en C minor y de repente escucharte a Bad Bunny O sea que. que a ver, que... ahora mismo, Chopin se está eh, retorciendo en su tumba porque la llamó llamado Chopin. Eh, Chopin. ¿Tú, Chopin. Chopin. tío? Chopin. Chopin. Chopin. Chopin. Es, es, es, es francés el Es el hoy, ¿no? Si sí, es francés el tío. ¿Qué cojones? Me había pillado un chiste. Quedaste, ya está ¿verdad? raro el podcast. Chopper. <risa> <risa> en fin. Yo es para el podcast. El Chopper es, el chopper es un... El contra <risa> <risa> En fin. Eh, aún así, eh, aunque le cambien el nombre y quiten Angry Birds, entre comillas, de la App Store, eh, todos los juegos de Angry Birds van a seguir o sea van a seguir llamando Angry Birds 2 o sea ya no sé es que no entiendo no entiendo por qué el que de nombre supongo que será porque es bastante antiguo y eso Angry Birds Friends y Angry Birds Journey o sea quiero decir es la única que tengo y el mejor Angry Birds es el Angry Birds Space y el que me diga lo contrario le pega una paliza de hecho he de decirte que mis inicios como youtuber de éxito fueron con el Angry Birds Space que yo creo que este vídeo sigue publicado cuando tenía 3 añitos sabes yo empecé yo empecé jugando al Minecraft y al lo en, en YouTube, tío. Pero, ¿cuál, cuál fue. Mira, vamos, vamos a hacer un poco de retrospectiva. Me la suena la noticia. Vamos a empezar a hacer un poco no, de retrospectiva. Acabado, ¿eh? ¿Cuál fue el primer. Ya sé. ¿Cuál es el primer videojuego al que jugaste? Al Super. Al Super Mario Bros. ¿Con qué edad? Con tres años. ¿Con en, la, tres en, la años. en la Super Nintendo. En la SNES. Dios. Muy, eh, muy épico. Fue, fue épico, la verdad. Muy Entonces, épico. Eh, todo se remonta a que yo tenía una tele de caja enorme, ¿vale? En plan, de estas, en plan que era. Una tele de tubo de toda no, la puta sí, vida. Pero es de estas de que son de tu tatarabuelo, ¿sabes? Sí, claro. Y um, una prima, en plan, tenía una Super Nintendo empolvándose. Y como yo tenía amigos que tenían la Play y así, yo le decía que quería una consola a mi padre. Y como no había pasta, pues me trajeron un, un Super Nintendo que estaba empolvándose y a chuparla. Y tenía el Mario Bros. Y pues luego C. ¿Qué no, Luego C, como no. no lo puedes imaginar. No, fue el Super Mario World, creo que se llamaba. Quieres saber una de las cosas más graciosas de la vida ¿Qué? Yo empecé, ojo cuidado, jugando Al, eh, creo, que por ese, creo que por aquel momento No sé si era, ojo cuidado El Dirt 2 O sea, perdón, el Dirt 2, el WRC 3 Perdón, o el Colin McRae 2 no. Yo con 5 años Estampándome contra las paredes del circuito Porque, <risa> spoiler, sabe conducir Tu tía, yo no yeah. Y además que nosotros teníamos por aquel entonces eh, Volante y pedalera y empecé desde muy chiquito con volante y pedalera Estampando el carro a todas partes Gáis <risa> que, que en el momento en el que Hacía el mando un poquito de force feedback boom, Me iba a Arnia, Me iba a Narnia Era la hostia O sea, qué recuerdos tengo Una de, una de, una de, mis, de mis mejores experiencias de conducción Yo tengo una pregunta Solo una ¿Queréis ver este documento? Eh, vamos a ver este documento. Eh, eh, eh, eh, hay una ponle audio, cosa... tú ponle audio. A la, a la, tú ponle audio. A la, a la. Que una cosa es... El, el, el, ponle, el ponle, más, ponle más calidad, ponle más y calidad. Otra, y otra ¿Y cosa es creo que no está más calidad. ¿Cuál es la calidad más? Tu primer vídeo estaba en euskera. Necesito verlo. ¿Cuál es la calidad, eh, es la, la calidad más...? Ah, buena 720. 720. A 720. Uf, yo, yo sí pongo... Caicho, está wow. un getori saliendo. ¡Hostia! Ah, ala, dale, ¡Ala! Dale, dale, ala. dale, no, no, quiero oírlo. No, no, no, no, no, no, no. no. ¡Qué basto! Luego me dice a mí que no a hablar. ¿Estabas leyendo de escrito o algo? No sabía hablar. Literalmente. O sea, esto es horrible. Esto es terrible. Pero, ¿qué cojones? No vamos a ahondar en esto, pero bueno. Yo creo que un día, no, escucha, escucha, yo creo que un día tendríamos que hacer un programa especial en plan viendo nuestros vídeos de chiquitos. sí. Y no es broma, porque yo tengo un. Nada de, la de mi mis videos de chiquitos son en la bañera, bueno, a mí que me cuenta. Yo, yo tengo. Un, no, pero en plan de YouTube, ¿sabes? Me tengo que, yo plan, no tengo videos de chiquitos. ¿No tienes? Buah, pues eres uno yo de tengo, los más Yo tengo, afortunados. Buah, miento. Hay uno, hay no, uno es que, que está en el canal de Miquel Carmona de YouTube. Dios <ríe> Dios que Dios Dios soy mío. yo en escucha. cuarto de primaria. Pres, eh, tipo, literalmente, el meme de hola, somos el grupo 3 y venimos a hablar de la mitocondria. Pues hola, somos el escucha, grupo 5 escucha, y venimos Carmona, a hablar de, de los niveles te, de la tierra. Te tengo una propuesta. En plan, no sé si podéis. Pero te tengo una propuesta Este domingo, tío este domingo Este domingo Este domingo está un poco jodido Venimos a reaccionar de canales viejos y Este domingo está un poco jodido Pero a lo mejor se puede hacer algo No, no, pero se puede hacer Uno de esos streamings de domingo Es que es vital A ver mierda A mierda Sí, sí, sí Yo conmigo de verdad vais a flipar O sea La movida es que Íñigo Vas a tener que pixelar tres caras en mi vídeo Porque salgo yo con otras tres personas Y esas tres personas Posiblemente no querrán salir En el mío le suena la polla Que salgan La gente que sale En los más nuevos Porque bueno Tú de los conoces Los nuevos Los Vídeos nuevos, en plan los de. Si, en le, si uno de los vídeos nuevos lo he editado yo. <risa> ya, bueno, ese justo es demasiado nuevo y ese no puede salir. Ese no, puede ese salir. no... <risa> Nos cancelan pero, muchísimo. Pero de los de pequeños son la polla, tío, del juego vais a flipar. <risa> yo es que quería ser vegetita, eh, Es lo que tiene. Comprensible, todos queríamos ser vegetita. Ahora a mí ah. la gente me dice que tengo voz de stacks. En fin, mm. cambiemos de noticia ya. Eh, completamente. De hecho, Íñigo, pégale. Vamos a y vamos a ponernos un poquito serios Ahí está, ahí está el desliz eh, Vamos a ponernos un poco serios Porque queremos mencionar algo que es muy importante Y es que Notición de la vida Mika and the Witches Mountain El último, bueno uno de los últimos juegos de Chibig Ha superado el millón de dólares De vaqueo bueno el millón de, el millón de euros Perdón eh, en kickstarter El millón de euros de vaqueo en kickstarter eh, Se trata de uno de los últimos jueguitos de Chibi Como, como hemos mencionado, que aún está en desarrollo eh, Y que está inspirado en la película Nicky, la aprendiz de bruja Vamos a ver ahora eh, cómo está ahora mismo el kickstarter Ahí lo estamos viendo en pantalla Mika and the Witch's Mountain acaba de subir Mika and the Witch's Mountain que pedía Un total de 40.000 euros De mínimo para eh, Mantener ese vaqueo para, para conseguir, para llegar a la meta mínima Lleva ahora mismo, en el momento en el que lo estoy diciendo, 1.179.159 euros Con 22.008 patrocinadores, queda exactamente un día, 24 horas, para que este Kickstarter cierre Y va a cerrar con, no he calculado el porcentaje, pero es muy puto basto En plan, muy basto eh, Orgullosísimo, hola, buenas tardes eh, orgullosísimo de, de, de nuestros amigos de chivis eh, y por qué digo orgullosísimo de nuestros amigos de chivis pues porque eh, efectivamente eh, son nuestros amigos de chivis tenemos hemos streameado varios de sus juegos de hecho en, en la última steam next fest steam next joder steam next fest perdón eh, hubo una meta que yo estuve probando lo podéis ver en el YouTube eh, y eh, también se pudo probar el del Koa, que es otro de los últimos, el Koan de Five Pirates of Mara eh, Y no mucho más, se ha anunciado también que por múltiples motivos de llegar a metas de Kickstarter y tal eh, El lanzamiento de una figura de la protagonista, Mika, que es precisamente la, la, la brujita Con una producción de 3.000 unidades, tenéis 3.000, si la queréis, ir reservándolas ya eh, y los objetivos de Kickstarter en este caso, como hemos dicho, llegan hasta el millón de euros como tal O sea, más, a, más allá de esto, ya no hay más metas eh, así, que, así que está bastante gracioso porque han llegado básicamente al, al tier máximo que, esperaba, que esperaban O sea, un millón de pavos, casi un millón doscientos La compañía también ha prometido, bueno, compañía, sí, empresa, eh, estudio, cosas eh, También ha prometido regalos sorpresa para eh, los backers que no son poquitos, eh gente, no son poquitos Además, y vamos a volver un poquito atrás, además de la película Ghibli Nikki, la aprendiz de bruja, que es en lo que está inspirado el juego, también se ha inspirado en juegos como The Lane of Zelda Wind Waker y A Short Hike que posiblemente no te sonará porque lo regalaron en Epic El juego consiste en este caso en volar con tu escoba, resolver puzzlecitos y entregar paquetes. A mí me dio un poco de pena porque en Steam Next Fest la demora bastante corta, cosa que entiendo porque no te pueden dar muchísimo contenido pero me dio mucha pena porque realmente tenía una pintaza impresionante. De hecho, ellos la estuvieron jugando que me gustó mucho el planteamiento que hicieron eh, la estuvieron jugando, eh, la estuvo jugando Irina de hecho en, en streaming, un saludo desde aquí Si nos estás viendo eh, y, y básicamente eh, Según terminó el streaming de estar probando la demo Fue, bueno gente La tenéis ya disponible Así de básico, y el stream de creo que empezaba como 3 horas más tarde Así que, guay eh, Y de momento está confirmada, y esto es algo que os va a gustar mucho Mucha ilusión, os va a hacer igual que a mí Está confirmada la versión física De Nintendo Switch Aunque el juego también estará disponible en Play 5, Play 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC En octubre de este año Vaya añadiendo a su wishlist eh, ¿Qué opinamos de que un juego indie de repente tenga Un millón Ciento ochenta Mira, te digo la verdad La verdad la verdad, me, me gusta, tío. Porque si recuerdas lo que pasó con Caphead y todo esto, tío, que tuvieron que hipotecar su casa, ¿sabes? Man, que la tuvieron que vender y tal. plan, me parece una bañada, tío. Que la gente por fin apoya a los indies como tiene que ser, me flipa, tío. En plan, es que tenían pensado 40.000 solos. O sea, no, a, a fin de cuentas, o sea, como, era lo mínimo. Tenía, plan, tenían metas, sí, pero básicamente, o sea, pero mínimo yo, para que o sea, esto salga adelante, gente, o sea, 40k. O sea, yo les veía con cara de que querían a lo mucho 100.000 y van y les dan un puto millón. O sea. Yo, de verdad, no estoy tiene encantado con la comunidad, tío, te lo juro. O sea, yo creo que pusieron las metas en plan: si sí llegamos, pero brother, no, un no, no, millón no, no, de taz? No, no, o sea, eh, quiero, decir, quiero decir: Ahí lo estáis viendo, metitas. Quiero decir: Edición eh, Física. De han Switch, puesto muchas cosas, eh. eh o sea, han puesto eh, muchísimas cuatro cosas: cuatro cartas de tarot, eh, escenas cinemáticas, eh, NPCs. Y aquí no Salva tiene mucha razón, ha dicho más que, más que más. cuando hay calidad se apoya Chibis sí, son dioses, sí, son sí. dioses Y nosotros Madre los traeremos Dios. Aquí a este podcast, Madre me voy Dios. a Encargar personalmente O sea, tela con este se, se lo han currado mucho, o sea, básicamente tela. se lo han curado mucho Como se curran, sí, sí, eh, sí, todo sí, lo sí. que hacen, o sea, son, son, sí, son sí, Jesucristo, sí, sí, de sí, hecho han sí. estado hablando porque si, si probáis sus juegos anteriores y tal, el Mara el Stories of Mara, a lo mejor sí que podéis pensar que son Juegos un poquito más simples, a pesar de que, y spoiler El Summer Mara tiene horas de contenido, eh tiene muchas horas de contenido. Uh -huh. Yo lo llevo metidas, creo que son 18 horas, y no me lo he terminado todavía. Y es un indie. Eh, pero realmente, o sea, lo estamos viendo en el sentido de que han visto el potencial que tiene Porque tiene muchísimo potencial y lo que la gente los apoya porque los de Chibi son dioses eh, Y literalmente están eh, están mencionando y tal Tipo, pues eso, eh, esperamos misiones cal calibre de Legend of Zelda Breath of the Wild Que ya sé que las comparaciones son una mierda Pero misiones calibre de Legend of Zelda Breath of the Wild eh, Un mapeado absurdo, eh, puzzles de todo tipo, o sea lo tienen, lo tienen preparadicos. A mí, a mí es algo que me ha hecho muchísima ilusión cuando lo he visto. Ya de base lo estaba siguiendo. Quiero, creo, de hecho, que los fundiaron en plan esos 40k, que era lo que pedían. Creo que los fundiaron en menos de una hora. O algo más de una, creo. Como muchísimo. En una hora. 40.000 pavos. Eh, escúchame, yo ahora estoy pensando... 40.000 pavos. Yo ahora estoy pensando en un crowdfunding que si no está publicándose ahora mismo, se publicará en breves minutos... Eh, en el que pedimos, mm, se pide, voy a decir pedimos, 400 euros? No, soy 600, perdón. No, y no, Iñigo, no somos llegare chivis. ¿Llegaremos en una hora? Íñigo, no somos chivis. Reza, de... reza no, para no, no, no. que lleguemos en tres semanas. ¿En tres semanas? Eh, ¿en tres semanas? Wow. Reza para que lleguemos en tres semanas. En fin, Ay, en está. cualquier caso, que a la gente Qué de chivis... Qué mala chibis, es la comparación. Ya, básicamente. Eh, a la gente de chivis besitos, os va a salir de la hostia el, el proyecto porque todos lo sabemos y os esperamos tener por este podcast eh, en cuanto a esto esté live porque queremos que nos contéis cositas por favor Y vamos a mencionar una de las últimas noticias que tenemos de parte de Xbox, que es básicamente que Game Pass se viene a 40 nuevos países. El servicio de suscripción ya mencionado amplía sus horizontes y se expande a 40 nuevos países, llegando a casi un total de 90. Creo que ahora mismo está en 86. Eh, aún se encuentra en la fase preliminar de esas regiones nuevas, como pueden ser América Latina, Europa del Este, África y otras... Eh, y para ser exactos El listado es de Albania, Argelia, Bahrein, Bolivia, Bosnia y Herzegovina Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Chipre Muchas La verdad es <risa> la es en muchas He puesto muchas. todos los nombres He puesto todos los nombres Y no los voy a decir todos Pero sí, para que os hagáis a la idea Quiero decir, son regiones eh, Que a lo mejor son un poco más desfavorecidas Y que sí que es verdad que podía Bueno, a lo mejor son un poco más desfavorecidas Liechtenstein Pues creo que no eh... Ver, escucha, escucha. Bueno, Liechtenstein, no, sí. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Tú ¿Qué acabas de decir? O sea, quiero decir que sí, eh, costa, en Costa Rica y El Salvador lo llevan un poco de culo. A lo mejor, que, a lo mejor algunos sitios. Esa es la gracia. O sea, Hay Yo algunos que sí y algunos que no. Hay algunos que no. ¿Por qué? No lo sé. Habría acuerdos que no se habrían firmado. No tengo ni idea. Pues eso. Ver, es que hay algunos que no les interesaría el mercado porque viven cuatro personas, como en Islandia, por ejemplo. Por ejemplo. Also, si no lo sabes, ¿para qué lo dices? Luego te llaman prensa especializada de videojuegos Y, y lo te... soy Y tienes que dar la cara es que... Prensa especializada en videojuegos, gente En fin eh... a la No voy a hacer esa coña eh, En cualquier caso en la, fra en la fase preliminar, porque todavía estamos en fase preliminar O sea, todavía no se ha lanzado definitivamente el servicio se podrá probar, el, el propio sistema mencionado, mediante la aplicación Xbox Insider Hub Y aparentemente el precio va a variar, pero va a ser más bajo que lo que cuesta una, una suscripción estándar eh, Básicamente pre, pre, porque están en un servicio de prueba y porque pues, habrá que reportar bugs y hacer cosas Entonces pues le bajan un poquito el precio eh, Aparte, los usuarios del servicio ahora de Starter podrán disfrutar de 441 juegos Incluyendo títulos de EA Play, porque Xbox en su momento dijo Vamos a añadir el catálogo de EA Play, ¿por qué? Porque podemos ...y el servicio incluirá para todos los usuarios... ...esto ya es aparte de estos 40 países mencionados... ...para todos los usuarios a nivel mundial... ...esto es como dato adicional... ...el Fórmula 1 2022... Que bastante XD Pero uno que sí me gusta mucho El Gulong Fallen Dynasty El 2 y 3 de marzo respectivamente Por si os interesa alguno de los dos O los dos o ninguno Me da igual Así lo sabéis y os aprendéis Y cuando venga vuestro amigo a deciros Que a ver cuándo coño meten El Fórmula 1 2022 en el Game Pass Se lo podéis decir Porque sois presa especializada de videojuegos Eh... <coughs> sí, la, la, la mejor eh, noticia sin duda ¿Verdad Ñigo? Eh... Dios mío <risa> No voy a decir más que Dios mío Eh... ¿Tú has probado el Game Pass alguna vez, José? No No No No Recuerda, soy de Play Sí, a ver, sí, pero tienes PC ahora <risa> Sí, pero eh, me, me da una pereza pillarme el Game Pass que te cagas O sea, en realidad sí que tiene bien de ventajas y de hecho Mira, pues, me parece mucho que, mejor que el de la Play Ya que no te has pillado el Game Pass nunca, quiero desde... porque yo ya lo he probado entonces ya, ya tengo una, oye, Yo ya tengo una opinión creada al respecto Pero ya que no lo has probado nunca, creo que me comentes lo que opinas desde un punto de vista externo Siendo en plan, eh, hola, soy fan de Play ¿Cuánto era que costaba? El tier más bajo son 10 pavos al mes Vale, pues me parece una puta gozada Una ganga, totalmente Quiero decir ¿Cuánto cuesta el plus? Eh, 14, no 14. El, el más barato creo que 9, me suena El más barato 9, no pero con el más barato ¿qué haces? Eh, a ver, teniendo en cuenta Es verdad, con el más barato solo tienes online Exacto, online y te dan 3 juegos al mes que suelen ser una basura Aunque bueno, un, un mes dieron el ARC Estuvo bien Sí, es como Epic, que a veces sí. te da basuras y luego a veces te da el GK5 Eso es Pero o sea, de resto me parece bastante bueno la verdad Rollo, quitado el hecho que te da... 7.000 millones de juegos eh, Luego sirve también para PC Y así, ¿sabes? pero solo en PC y no solo en la Xbox ¿Sabes? Porque lo que pasa con la Playstation Sí, es pero K los tíos son diferentes, quiero decir, tú si compras yeah. el de PC es PC Si compras el de Xbox es el de Xbox se acabó Me sigue pareciendo bueno los dos, sí, Tío, pues, los dos Y luego está la gracia de lo que es el Ultimate Porque el de PC son 10 El de Xbox creo que también son 10 No sé si, no sé si eran 9 o son 10 eh, Pero luego está el Ultimate que son 14 pavos Pero con 14 pavos tienes juego en la nube mensualmente Y aparte aparte obviamente De los juegos que te dan eh, Que luego te vas a El, el tier de media El GeForce Now Y el GeForce Now El tier más alto Que es una 4080 Y sin eh, colas de espera y cosas Son 20 pavos eh, Sin juegos, crack plan con en, en plan conecta tus bibliotecas, crack Pero bueno, cositas El, eh, el juego en eh, la nube de la Play Es 16 euros 16 pavazos Y te dan juegos, eh te dan, No, sí, claro O sea, quiero decir El plus ahora mismo es un Game Pass Te dan 40, así creo para una mierda Yeah. 40, 40 juegos, 40, 40, juegos 40. 40 juegos frente a 441 en plan compáralo los juegos que te dan suelen ser triple A suelen ser buenos eh, Salva está muy pesado con que Xbox se gana una generación Salva eh, duérmete coño duérmela Salva duérmela Salva pero eso y no sé y como adicto al LOL que soy también he de admitir que me gusta lo de que el Game Pass te da a todos los campeones tengo eso sí tiene su parte mala es que si te quedas sin Game Pass, te quitan a todos los campeones. No, sí. Te quitan solo algunos. A los que no, no tenías. Eso es. Por eso. Quiero decir, pero vuelves al estándar. Al ya, pero. O sea, claro. quiero decir, ¿qué coño querías que hiciesen? Sí, tú, que los dejen, tío. ¿Qué, qué les cuesta, tío? Así si lo meto un mes, luego lo quito y tengo otros campeones, tío. Y tan ancho que me voy. En fin, no, pero sí, sí que es verdad que mientras. Te, a pesar eh. de que tengas todos los campeones Están desbloqueados por gente, Game Pass, eso aparece. Gente, lo entonces juro. Entonces te puedes comprar los campeones. Gente, lo juro. Yo hablo, yo, yo hablo con gente fuera de mi casa, ¿vale? No solo, no solo soy un jugador de LoL, ¿vale? Lo juro, lo juro. En, re, en serio. A ver, está, está encerrado nuestro sótano, así que lo dudo bastante eh, En cualquier caso, que el Game Pass yo lo he probado personalmente y, y este es lo mejorcito que hay De hecho, suelen sacar, así que os recomiendo que os lo pilléis Suelen sacar eh, anualmente o tal para nuevos usuarios Y a veces ni siquiera es para nuevos usuarios O un mes o tres meses para de, de Game Pass Habitualmente el de un mes es el último y el de tres meses es el normal O sea, podéis tener tres meses de Game Pass Por un euro, no coñas y un mes de Game Pass Ultimate en Juego en la Nube por otro euro. ¡No coñas! Así que si sois muy adictos al asunto, eh, os hacéis multicuentas de Microsoft y, y por 12 euros al año tenéis Juego en la Nube. Si tenéis un portátil con un, no sé, i3 de primera, como ese. Aproximadamente. a hablar de un tema de hardware en concreto de la crisis de las gráficas eh, básicamente, eh, porque está esta noticia aquí porque yo soy el director de este programa básicamente, eh, sí. Intel, AMD y Nvidia están reduciendo sus envíos a las ventas, es decir un momentito hay que despedir a, a, a Sunny the Light que se va a jugar al oso para farmear más tumores la hostia un saludo, buenas tardes nada, nada más que decir Intel AMD y NVIDIA están reduciendo los envíos a las tiendas En previsión de las bajas ventas de los últimos meses Es decir, no les están mandando tanto stock a los retailers Los fabricantes han reducido los envíos en un 15% Respecto al tercer trimestre del año pasado Y hasta un 38% respecto a los datos de 2021 Tremenda hostia, ¿eh? 38% eh, La peor... Eh, que es parada de esto... La que peor sabe parada de esto es eh, Intel ¿Quién lo habría adivinado? 16,5% de descenso También te digo que la única gráfica que ha sacado Intel al Ha mercado, sacado tres Tenía la única serie de gráficas ah, vale. Que ha sacado Intel al mercado Tenía más problemas de software o sea, Porque hardware, no tenía drivers, nada, spoiler Pero el software, terrible No, el hardware es la hostia O sea, realmente, en y... calidad precio de Intel es la hostia O sea, Intel como la, la gráfica como tal es la hostia Porque no ocupa mucho, tiene buena disipación y tal pero Intel, es que si no me das drivers, ¿qué coño hago con mi vida? O sea, di, sin, sinceramente, dímelo, ¿qué hago? Y eso que llevan un mmm, mogollón de años haciendo eh, gráficos integrados para portátiles. Pero sí por pero, pero sí, Pero pero dedicáoslo. Las gráficas no se han dado bien. AMD reduce un 12% y Nvidia un 11%. Esta crisis también está afectando a otros componentes ya que el mercado de los procesadores... ¿Pero de qué crisis estamos? A? O sea, quiero decir, ¿cuál es de, el crisis de, que, de crisis ¿Cuál es el origen de todo esto? Muy ahí, sencillo. El origen de esto es que los precios que están eh, poniendo son inasequibles, porque tú no puedes sacar como tiers eh, iniciales de la serie 40, por poner un ejemplo de, de, de NVIDIA no puedes sacar como tiers iniciales, hola una 4080 y una 4090 y no te voy a sacar una 4070 y los precios de las gráficas están por encima de 1200 euros o sea, la por mucho que me digan que no, la 4080 son 1500 pavos, 1700 pavos, depende del modelo y la 4090 son entre 1900 y 2100 Nadie se puede permitir esos precios O sea, ya las gráficas no están hechas de cara a tier gaming Pero aparentemente, todas las cosas gaming lo requieren Y es algo que no tiene ningún tipo de sentido O sea, que es decir, tú no puedes esperar como desarrollador de juegos Que la gente tenga en su casa, porque los he visto ya, una 30-70 para jugar No puedes esperarlo, porque no tiene sentido O sea, no puedes esperar que el precio... Medio de una gráfica Para gaming, porque son para gaming Es que te las venden para gaming eh, No puedes esperar que el precio haya subido fácilmente Y no me estoy yendo de la olla Un 700% Y que digas, ¡nah! sigue sí siendo asequible O sea, yo estuve haciendo comparaciones Y con la serie 30 El tier más alto, o sea, lo mejor que te podías Comprar en ordenadores eran Creo que eran 3.000 y algo euros 3.000 y pico, si te ibas muy top Podían ser 3.500, ahora mismo el tier más alto Está en 5.200 euros 5200 Lo último que ha salido en portátiles Que es el Razer Blade 16 16 pulgadas que son eh, Es una menos que el Razer Blade del año pasado El Razer Blade 17 eh, Razer Blade de 16 pulgadas Que tiene un i9 eh, 13980HX Que es el procesador más tocho que existe para portátiles Y una eh, 4090 de, de portátiles Que, pequeño spoiler, la 4090 de portátiles rinde Más o menos como una 4070Ti de escritorio Cuidado eh, ¿Sabes cuánto cuesta la monada, Diego? Pues no lo 5.000 euros También te digo una cosa en, en el mismo momento en el que está ocurriendo esto El mercado de las gráficas de segunda mano Está más al cero que nunca Porque efectivamente eh, Lo que ha provocado esta crisis de gráficas Que me acabo de informar yo eh, con, con mis superpoderes de prensa especializada de videojuegos ¿Ves? Ya las tienes adquiridas Eh... Es, esto obviamente es un conjunto de cuestiones, ¿no? pero una de ellas es la ruptura del mercado de las criptomonedas Que ha hecho que mucha gente quiera vender sus gráficas y que el mercado de segunda mano esté asequible está, y, y que está real, muy saturado, real, está, real, está real, muy real, saturado está asequible, pero, y, y muy saturado Entonces, He tenido un amigo que se ha comprado una, una 3060 de MSI, de las de triple ventilador y toda la hostia, que son potentes Una 3060 ¿cuánto cuesta, Íñigo? No, no sé. una 360 costaba 460 pavos uh -huh. su precio mental público según envidia son 350 no estás la puta vida eh, miento 325 no estás la puta vida eh, ahora mismo se pueden encontrar las de tier más bajo entre 380 y 400 euros 380 es, 400 euros se ha comprado no, ah, de, no de primera mano se ha comprado mi compa la suya que tiene un mes de uso por 250 una MSI 6 de triple ventilador que ahora mismo eso de primera mano se supone que cuesta unos 520 Claro, ahí está, ahí está lo, lo importante de esta cuestión. Es decir, el mercado de, de, de producto nuevo está reduciéndose porque el mercado de segunda mano está saturadísimo. Es que está muy saturado realmente. Y realmente, cuando el mercado de segunda mano se satura, pues puedes encontrar cosas muy bonitas o muy bonitas. O sea, tú lo ves, mi gráfica, que es una Zotac, una 3060 de Zotac, eh, tú ves todos los, todas las letritas que tiene al inicio en plan Zotac, RTX, 3060, no sé qué. Eh, estas mierdas y tiene una cosita que es LHR y qué es LHR que el rendimiento de minado de ethereum está reducido a un 10% es decir una puta mierda con eso no minas nada y teniendo en cuenta además la subida de la luz ya no, no sale rentable no, minar no, no no no para nada para nada pues eh... o sea, salvo, salvo que consigas literalmente eh, te puedo decir fácilmente dos cifras diarias dos cifras pero dos cifras altas casi tres salvo que consigas casi tres cifras diarias minando no sale rentable ahora mismo, porque consume una cantidad de vatios absurdo. Incluso haciendo tres cifras diarias... Pff. También está bueno. jodido mantenerlo. Bueno. Sol, solo mantenerlo, ni siquiera ganancias, mantenerlo. En resumen, compren gráficas de segunda mano, que aquí... Compren gráficas de segunda mano para que NVIDIA se dé cuenta de que no puede sacar una 4090 a 2100 pavos. En resumen, duerman en NVIDIA, por favor. Correcto. Y bueno, como siguiente noticia, tenemos que por fin, después de, básicamente, eh, ¿qué año estamos? 2023. Tranquilamente, mira, sin siete años de espera, han sacado por fin la secuela de The Forest. Por fin. Bueno, son al, menos no The han, al menos no han esperado al 2069. <coughs> a <GTA> 6. <coughs> en fin. Bueno, en realidad ha sí, sido no una espera más o menos igual hasta ahora, hasta que ha salido, porque 2014-2013... No hay mucha diferencia Pero eso Hostia, estoy como súper desencuadrado, ¿no? Cojones En fin eh, Fue lanzado por fin este 23 de febrero O sea, hace nada Hace unos 10 días, más o menos Y nada Juego desarrollado por Endnight Games Y distribuido por New Night Y bueno Como ya todos sabemos Porque creo que todo Dios conoce te Forest Menos Íñigo, que no lo conocía Íñigo eh, es, un... es el pibe de Nintendo O sea, no esperes que el, no, lo son esos no, tengo ni idea de qué ¿Y es? el The Forest normal? No ¿No? No. ¿No, has, ¿No has oído hablar, aunque sea un tráiler? No. Porque yo el de Forest como tal, como, como concepto de juego, eh, yo lo había escuchado y tal No sabía que había una secuela, pero lo había escuchado y tal eh, Cuando me registro todo ya lo sabía, obviamente eh, Pero quiero decir, yo había eh, escuchado el concepto de de The Forest No o sea, lo había jugado esa, esa va a ser toda mi cara en toda la noticia <risa> En fin Y eso, se trata de un videojuego de terror y supervivencia Aunque yo lo veo más como supervivencia Pero bueno, hay mucha gente a la que le da miedo que lo puede entender porque bueno, estás en un bosque porque ¿sabes? no todo el mundo ha vivido en Venezuela como Jorge. <ríe> en fin, pero eso <ríe> en fin que eso, que quitando el hecho de lo que acaba de decir mi compañero aquí presente y, y presentador de este podcast eh, Carmona eh, efectivamente, eh, sobrevives en un bosque te construyes tu casita, tal tiene un lore bastante bueno, a mí me gusta el lore de The Forest la verdad, el primero, el segundo, aún no tengo ni idea de qué va, porque de hecho me lo descargo hoy me lo compro hoy, me lo compro eh, sí, dejemos lo que te lo compras. Sí, sí, me lo, dejamos lo que te lo compras. <ríe> eh, no, so no, no soporteamos a la piratería, ¿vale? Eh, y nada, es la secuela de The Forest, que como ya he dicho, fue lanzado en el 2014, aunque como tal lanzado lanzado fase o sea, fue mucho más adelante, que no recuerdo ahora la fecha exacta. Pero como sabéis, al salir The Forest 1, pues estaban en las alfas y tal, y hasta que llegaron a eso, pues básicamente como Hello Neighbor, estuvieron tres años en alfa, así. Es que ¿El ¿El Hello Neighbor, <ríe> Buah, Ya, flipas. Y nada. Como, ¿Qué han añadido de nuevo? Ah, bueno, na nadie supera al PT. Ya. ¿Qué han añadido de nuevo? Diréis? Porque claro, o sea, sí, se cuela, pero ¿qué tiene? Te voy, pues... te voy a parar un momentito para responderle a Miquel que ha dicho en el chat que ayer fue el último día del Mobile World Congress. Sí, Miquel, pero ahí no, no, no, no. ha habido presa especializada no, no, de no, videojuegos. No, no, no, pero sí he leído Hola, el chat. madre. Sí, sigue leyendo el chat. Eh, sí, mi madre me dice pedazo de acontecimiento de la Mobile. Ya, pero gente, no habléis de la Mobile World Congress que ahí no hay presa especializada de videojuegos. Pero escúchame, ¿pedazo de acontecimiento de qué? Yo qué sé, preguntas a mi madre. Mira, nos hemos quedado ya hasta sin música. Pedazo acontecimiento de madre, qué. Madre. Pedazo pasado? acontecimiento de Ike? qué. ha pasado. Cuéntanos, el World ilústranos con tu sabiduría sobre el Mobile World Congress. Eh, Mientras tanto, José continúa, por favor. Sí. sí, sí <ríe> en verdad, en verdad. fin eh, y nada. ¿qué, ¿Qué han añadido nuevo en este pequeño, bueno, pequeño entre comillas porque ya me suena a terminar... Han añadido unas mecánicas. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, mira, ahora tenemos a nuestro compañero llamado Kelvin y a una mutante que se llama Virginia, que son dos NPCs que te pueden ayudar a lo largo de tu aventura. Y pues nada, el Kelvin, el, el lore del juego, pues resulta que te caes en un helicóptero, caes en la isla y Kelvin pues también cae contigo y se queda sordo por el impacto del helicóptero. Entonces tú, tú le das notitas y le dices recoge madera y va y revienta árboles. Eh, ¿Qué pasa? No, no, no. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Eh, ¿Cuántos Kelvin decís que tenemos? tenemos uno bueno, bueno, jaja, jaja, entonces tenemos eh... menos 272 grados eh, te, te, te voy a pegar una. Rumpe, pe, temperatura IQ. En fin. cuando tú quieras. De hecho, Inio, vamos a poner un vídeo. Porque tenemos un vídeo. Sé que en el guión Ay. no está. Porque se me ha pasado ponerlo en ese punto. Ay. Pero en la escaleta Ay. sí que está. Tenemos y tenemos un, un vídeo. Tenemos un vídeo. ¿Dónde está el vídeo? No es el tercero. El es el tercero. Bueno, tú sigues hablando. En naso. fin, y nada, eso. Que como nuevas mecánicas. Aparte de los dos NPCs que tenemos. Que por cierto te han dado lugar a muchos memes. Porque la inteligencia artificial aún le falta un poquito, la verdad. Eh, literalmente, <risa> nosotros con ChatGPT. Also, Kelvin, voy a aprenderme. Fuego. En plan, literalmente, en plan, hay un vídeo, tío, que me dado mucha gracia de un pavo que se hace una casa en el árbol y viene eh, le pide madera al Kelvin, y el Kelvin no tiene otra mejor opción que talar el árbol donde está tu casa, ¿sabes? pero es como que no lo habían pensado no lo habían pensado los desarrolladores. Tú, yo, siempre, yo yo como programador que no soy, siempre digo lo mismo, tú piensas que el usuario es gilipollas. Literalmente. Cada vez que tengas que programar algo, tú piensas que el usuario es gilipollas, el usuario no tiene ni idea. Entonces, el usuario puede, Kelvin, el mira, usuario no, puede hacer las cosas lo peor que exista. Hay prueba de ello es un vídeo que vi hace tiempo en Instagram, Sí. en el que básicamente un padre le pide a su hijo que le escriba eh, una, una serie de, de direcciones o de instrucciones para eh, untar, eh, man, para montarse un, un sándwich de, eh, creo que es, eh, mermelada y, y crema de cacahuete, porque los estadounidenses son muy estadounidenses. Eh, entonces, ¿cuál es la gracia? Que literalmente el crio le escribe la las, El set de instrucciones y es tipo Coge pan Ahora coge la mermelada y la crema de cacahuete Ahora coge un cuchillo Y pone Mete el cuchillo En la crema de cacahuete Y el padre lo mete por el mango Entonces tú siempre piensas Que el usuario es gilipollas Y una vez tengas eso claro Ya cosas. En fin, como podemos ver aquí en el vídeo eh, van, van a ver un sistema de estaciones es decir que eh, cuando empezamos el juego estamos en verano y a, a medida que pasan los días, si no me equivoco, al día 13 empieza el invierno de que donde si, en plan, si estás al lado de un lago, por ejemplo, para buscar agua y así, pues se te congela el lago. A su vez podemos ver que tenemos ya mejores armas que en el anterior juego, tenemos escopetas, tenemos un taser, tenemos A un... ver, tampoco, tampoco me está gustaría <risa> que la gente le tenga miedo si literalmente sale un brazo Uy. de la tierra allí te arme <risa> Un palo eléctrico y demás cosas. Además, eh, como podemos ver antes se veía como le pedían a Kelvin que buscase palos Así con unas notitas que le das. Kevin busca palos. Y también si si te mata ver, un zombie es cosa eh, tuya. La opción cooperativa que tiene el juego, que como se ha visto antes, había en cuatro personas simultáneamente. No sé cuántas son máximas, pero sé que cuatro se puede. Y nada, eh, han cambiado el sistema de combate. Ahora, antes, eh, la gente que haya jugado al Forest lo sabe: que al momento de PvP con los caníbales de la, de la isla y tal, pues tú simplemente spameabas el clic y, y les matabas. Ahora. Los distintos tipos de caníbales y así Tienen armaduras o no sé qué O hay unos que incluso te pueden hacer parry, te esquivan Entonces ahora ya Hay mejor combate, ¿sabes? Ya no es la mítica experiencia De... Y ya está, ¿sabes? Pues, pues no No lo estáis viendo, pero acaba de hacer gestos con el brazo eh, Sí sí lo están viendo No, quiero decir, en la casuística de que estén escuchando esto Ah, vale, pues sí Entonces, <ríe> swish, Entonces, es que... swish, swish, swash ¿Vale? Sonido de... Sonido de... ¿Vale? Y inserte el sonido de palo contra el viento. <risa> en fin. Y, <risa> y nada. Eh, ahora, pues, lo que he dicho antes. Hay distintos tipos de caníbales. Eh, están los caníbales jefe, los mutantes de toda la vida y pues más cosas. Además, ahora la fauna está mucho mejor. Han añadido más animales y, a su vez, han hecho... Eh, esto es, ya es un tema más estético y que a mí me mola porque me parece un trabajazo que que es brutal, que es que en el primer juego de The Forest habían solo 4.000 tipos distintos de arbustos y de... ¡Solo! De... ¡Solo! ¿Es que es solo. Ojo, al ojo al dato, ojo al dato, por favor. Que eran 4.000 y tal. ¿Qué pasa? Que en, en este juego son 4 millones. 4 millones de, de, de, de digo, variaciones. No, yo entrando a Need for Speed Hit y literalmente no sé si lo sabes, pero los arbustos son píxeles. pues en el Son The Forest, píxeles del Minecraft. Son, o sea, que no hay, no, hay, no hay un igual, en plan, no hay ningún igual. Y súmale a eso que cuando nieva. Eso, eso lo randomizo con una función de Java. Súmale a eso que cuando nieva, en plan, sí. se, se llenan de nieve, entonces cambian las texturas y todas son diferentes. Todas. Todas. Lo randomizas con Java, eso. Todas. Y nada, o sea, poco más que. Por cierto, esto. José, ya... José se cree que han, que han codeado cada árbol a mano, en no una polla. No, ya, ya, ya. Pero, joder, ¿sabes? Pasar de 4.000 a 4 millones. Eh, tiene su mérito A ver, hazlo tú, hazlo tú. Venga, venga, venga, diseño de Forest, Como el rey de la venga Y nada, venga. Como, como así como último dato se podría decir Que le han hecho un favor a los speedrunners Ya que eh, han añadido una mecánica Bueno, mecánica, han añadido una nueva opción Que es que puedes saltarte las cinemáticas Porque en el primer de Forest los speedrunners Pues se cagaban un poco en, en Jesucristo Porque en la cinemática del avión duraba Siete benditos años No tenía ningún tipo de sentido Y nada, pues ya estaría la noticia de The forest. Ah, está guapo, ¿no? Me lo voy a descargar y lo voy a jugar como un perro yo debería probar el 1 por lo menos. O tú o sea, el lore va seguido o puedo jugar al 2 sin tener ni puta idea No algo lo hecho? sé, porque como te he dicho, no me, no me informa nada el lore del de Forest 2. O sea. Pues te informas esta noche y me mandas uno a las 3 de la mañana cuando estás viciando. Eh, vale, pero el uno, el 1 es muy bueno, la verdad, yo te lo recomiendo. Sí, perfecto. De hecho, me suena, si no lo tengo en, en Epic, poquito va a quedar. Yeah. Si no, tengo un Epic poquito, va a quedar. ¿Te doy cuenta la cantidad de juegos que regala Epic? Sí, Ahora hay que comprobarlo. Eh, en fin, está guay el de Forest. Tendremos, tendremos que echar un ojo. Y si finalmente hacer... se lo compra, habrá que hacer un streaming. Habrá que hacer uno, un streaming de, de Íñigo jugándolo a las 2 de la mañana, ¿vale? Hostia. Solo, solo, Hostia. En bla, a oscuras. Sí, sí, correcto, sí. sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Por, porque lo digo yo. ¿Por qué? Porque Íñigo es muy manco, así que va a morir todo el rato y le va a saltar un zombie a la cara y nos vamos a reír. Eh, no, gracias. Porque efectivamente no, Íñigo tiene con los shooters la experiencia que tengo yo con... Ah, no es un no shooter, sé, es un... Nintendo. Es un juego de supervivencia en primera persona. No, para nada ha sacado una escopeta y la ha disparado a él. Pero la, la escopeta, suerte para conseguir una escopeta, ¿sabes? Suerte. ¡Consíbala tú, consíguela tú, eh! Tú. Por eso he hecho, suerte, porque yo no la voy a conseguir. En fin, eh, que gente sepas, Que sepas que soy un pro Al Project zomboid, Así que cuidado Gente, consigan escopetas Y disparen a los zombies Este es el super conseguido Íñigo, de verdad, por favor Dame un poco más de tiempo de no, música no, no, no, no, sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos Pues vamos a, a terminar Vamos a terminar eh, no, esta, te sección de, cosa, esta sección de noticias te, te otra cosa A ver tengo para las noticias rápidas dos noticias ¿Sí? que tú no sabes que tengo. Ah, la ya, vale bien. Pero te, Posiblemente te, te, una de ellas la has sacado el Mobile World Congress, a... por ejemplo, la que acaba de matar Mikel por el chat. Perfecto, bien, voy siguiente. Voy a las noticias rápidas para que no te me No, sí, pares. sí, perfecto, Las vale. normales te las respeto, las Vale, pero pero pero en las rápidas yo decido cuándo van tus noticias. Vale, perfecto, Perfecto, venga, bien. Entonces, en los de 2023 vamos a mencionar José tú y yo, cuáles han sido los nominados, porque la noticia como tal es que el God of War se ha llevado una cantidad de nominaciones absurda y con absurdo, estoy hablando de 16 nominaciones. Eh, seguido por... Eh, no me el, sorprende que se haya llevado tantas. Cuando gane el Goti hablamos... Tu madre. Cuando gane el <risa> ¡Hala! Eh, seguido ala. por... Ala. Stray que se ha llevado 8 nominaciones y el de Ring que se ha llevado 7 nominaciones. Entonces, eh, veremos Go Goti este año. Pues como no lo veamos, no se lo va a llevar nunca. Así que... Habrá es que tenés. este año no se lo va a llevar. Porque no ha salido este año. Había, hay gente que hay hace especulaciones Yo no sé no. En cualquier caso eh, Vamos a hablar de los BAFTA, coño eh, este año Sons of the Forest. Vamos a sí, ir mencionando sí. las categorías Cuáles han sido los nominados Y cuál creemos que se lo va a llevar Y cuál queremos que se lo lleve Porque no es lo mismo lo que tú quieras en tu patata Que lo que por desgracia sabes que va a pasar Entonces vamos a empezar con mejor animación Call of Duty Modern Warfare 2, el nuevito God of War Ragnarok eh, Horizon Forbidden West Lego Star Wars de Skywalker Saga El Sifu y el Stray Han metido el Sifu en mejor animación What the fuck. Eh, animación, animación, animación, animación, <risa> acamación, ¿vale? en animación no me lo vas a negar. Mi corazón y mi cerebro están de acuerdo. A ver, ¿tú quieres el go? Tú quieres el GO Vale eh, Yo sé que va a ganar el GO Porque va a ganar el GO No sé por qué está Carazute aquí Sé que va a ganar el GO Pero en mi patata eh, El Horizon Horizon for the win eh, Premio al logro artístico Aquí ya vamos a tener movidas A Playstation Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Immortality Pentiment Y Tunic No vale decir que quieres Que todos se los lleve el GO No, no, no Elden Ring o sea, el logro artístico, Ring. El logro artístico fuera coñas. Ring. A mí me haría mucha ilusión que se lo llevase el Tunic. Pero sé que es, Ring. Sé que es verdad que compitiendo con, con gente tan tocha es, es jodido. Eh, a Plague Tale Requiem también estaría bastante guapo. Ring. Pero es que Elden Ring, correcto. Es, es la manera rápida de explicarlo. Entonces, muy posiblemente se la va a llevar a pesar de que a mí me haya ilusión. Sobre todo el Tunic, porque es que es, es muy es muy cookies. Es, es muy tranquilizante. Pero ¿verdad? Elden Ring. Pero Elden Ring. <risa> eh, premio al logro de audio: A Plague Tale Requiem, God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West, Metal Hell, Singer. Stray y Tuning. <risa> Venga, dilo, dilo, dilo. Tienen que ganar Metal Helsinger. Tienen que ganarlo. Es que, ¿por qué no se lleva putos premios? De verdad. Si sí, ya ganan ganado si gana unos cuantos, si ya ha ganado el de Enrique otros cuantos, yo creo que esto, honestamente, tiene potencial para llevarse el metal. Honestamente. Sí, sí. Honestamente. No, no gana. Pero bro. si no, se lo llevará el Go porque los Gotti también se lo llevan. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, <risa> mi, mi, mi soy Gaisca, lloro mucho. Mi mi mi mi. <risa> mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, en fin, Mimimi gana el meta Hassinger. Favoritismo más descarado, no, mikel Se llama presa especializada de videojuegos. Eh, eh, mejor juego: Esto es el GOTY Cult of the Lamb, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Marvel Snap. ¡Marvel Snap! ¿Qué coño hace el Marvel Snap aquí? Te digo, nada, porque va a ganar GO. No, no, no, no, fuera <risas> coñas, honestamente. ¿Qué coño hace el Marvel Snap aquí? ¿Por qué? ¿Por qué está el GOTY Marvel Snap? Si es una puta mierda. Tremenda puta mierda, un juego de móvil que... WTF Y además le han publicitado en dos partes porque es la única manera de vender eh, En fin Y Stray y Vampire Survivors Por, por si lo sabéis eh, Salva va a ir con Vampire Survivors Margo. Pero me da igual eh, Va a ganar el de Va a ganar el de Mejor juego británico porque hay una categoría de esto? Porque son los BAFTA O sea... <risa> ¡Me da igual! Los, a ver, los BAFTA son los premios de la Academia ya, de José. las Artes Cinematográficas de... Que están en Inglaterra Gran Bretaña En Unido Entonces... Pues eso? Pero quiero este? decir, o sea, los, los Game Awards, ¿dónde se celebran en...? Ya, pero los a ver, esto es como eh, los Oscar mejor película, es mejor película estadounidense, porque luego tienen mejor película extranjera, como los Goya, que es mejor película española y mejor película extranjera. En fin, mejor juego británico, y ahora es cuando os reís. Citizen Sleeper ¿vale? Ajá. Oli Oli World, que esto también lo vimos en los <risa> GOTI. El Roller Drone, que lo voy a hacer relativamente poco. Total War Warhammer 3... Chupo en Campus y Vampire Survivors Yo he probado el Citizen Slipper, no me gusta, es mucho texto Y el Roller Drum lo vi en su momento y tiene pinta de juego guapo Pero tiene pinta de juego guapo para cuando te aburres una tarde y jugarlo durante una hora Y se acabó eh, Teniendo en cuenta que de los pocos que conozco aquí El único que me parece adictivo, porque es adictivo, fuera coñas ¿Es el Vampire Survivors? Yo voy a ver con el Vampire Survivors Mejor juego, Debut eh, AK Indie, creo eh, As Dash Falls esto lo he visto The Case of Golden Idol Stray Trombone Champ Tunic Y Vampire Survivors Otra vez Se lo va a llevar el Stray Aquí lo sabemos todos El, el Stray, Stray tiene que ganar algo Y va a ser esto Se lo va a llevar el Stray eh, Me gustaría que Que lo ganase el Tunic Una vez más Pero es que se lo va a llevar el Stray Porque se lleva todo el puto Stray eh, Mejor juego en constante evolución Esto ya es graciosísimo Dreams ¿Cómo? No te acuerdas del Dreams El juego de construir juegos De Play 4 Lo sacaron hace siglos Yo lo probé Durante una tarde Y no lo he vuelto a tocar en mi vida el Dreams. Eh, Dreams Apex Legends Delder Scrolls Online Final Fantasy 14 Online Forza Horizon 5 Y No más Sky El eh, Forza O sea, se lo va a llevar el Forza El No más Sky estaría gracioso El pibe con menos favoritismo El pibe con menos favoritismo eh, Se lo va a llevar el Forza es que ya, es que este, hay, este, plane, este se lo va a llevar el Forza No hay ningún otro candidato Así que tú digas oh, porque que Apex... El Forza tampoco O sea, tampoco está turbo actualizado Pero solo, Apex, con, la, eh, no solo me con la actualización mal. Que metieron del Hot Wheels Y los cosas que van metiendo así De vez en cuando eh, Les vale lo suficiente en fin ¿Qué pasa del pelo, tío? Mejor juego familiar Disney Dreamlight Valley Que lo vimos hace poco Kirby and the Forgotten Land Lego Star Wars The Skywalker Saga Mario Rabbids Sparks of Hope qué mal ha salido Ese lanzamiento Nintendo Switch Sports Y Teenage Mutant Ninja Turtles Nintendo Switch Sports Obviamente Switch Sports. Obviamente, <risa> Obviamente. <risa> y, Honestamente el, el Disney Dreamlight Valley Podría estar muy gracioso <risa> Eh, juego más allá del entretenimiento. O sea, lo que todavía se ha llamado Sirius Games es la Fan and Sirius, correcto. El Citizen Slipper, el Endling Extinction is Forever. Ya, José. Ya. El Endling <risa> Extinction is Forever. Gibbon Beyond the Tris, perdón. I Was a Teenage Exocolonist. Este, este juego no lo he en mi vida. Not for Broadcast y Will Always Have Paris. ¿Te conoces alguno? <risa> no. Pues hay un jueguito de estos que es el que no creo que gane, pero me gustaría que ganase, que es el Endling. El Endling es un juego en el que tú eres un forro y tu función es ir viendo cómo la humanidad ha turbodestruido el planeta y, y simplemente ¿Cómo? vas viéndolo con ¿Cómo? tus cachorritos. ¿Estás describiendo el Stray? No, es más tocho que el Stray. O sea, porque que en el Stray haces cosas y tal. Aquí no, aquí la única función que tienes en la vida. En el Stray tienes que correr de bichos y cosas. Aquí no, aquí tu única función en la vida es explorar y ver cómo la gente se ha turbocargado el planeta. Es, es, bastante, es bastante bonito. De hecho, íbamos a haberos entrevistado en la Big Conference si hubiesen estado cuando íbamos a hacer entrevistas. Por desgracia F en el chat Muy F en el chat <risa> Gente de Lendling Si estáis viendo esto y, y queréis una entrevista Habladme Porque sí O sea Nos podéis escribir por Twitter eh, Mejor diseño de juego Cult of the Lamb Elden Ring Go Horizon Forbidden West Tunic Vampire Survivors Cult of the Lamb No Va a ser Elden Ring O sea, lo siento Elden. Mejor diseño de juego Mejor diseño de juego Va a ser Elden Ring sí Va a estar peleado, ¿eh? pero el de ring Va a estar, va a estar peleado, lo mismo, dijiste, lo mismo dijiste con el goti Hombre, esto es peleado, pelea, peleado Lo mismo dijiste tú. con el goti y te gané una sub Peleado puesto tú Apuéstate, Apuéstate otra No, pero pues sí he dicho que lo haga el de ring En fin, vale, bien <risa> Mejor multiplayer, Call of Duty Modern Warfare 2 EA Sports FIFA 23 Eh... El de ring Overwatch 2 ¿Qué hay que convencerle por Es aquí? Splatoon 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles el ¿Ese juego o es sea, Revenge Obviamente no, el Teenage dorme, Mut Mutant Turtles Se le ha olvidado a todo el mundo ya O sea, ese juego no existe ya O sea, what the nah, fuck lo, lo, Bueno, lo, lo va a ganar, no, ganar no, sin duda el no, FIFA 23 No, mentira eh, Pues fuera coñas Yo le veo potencial por una vez En una categoría le veo potencial a Call of Duty sí. Sí, Más es que, que nada porque El Elden Ring que tiene de multiplayer Es muy bueno, eh. Elden Ring multiplayer Sí Está bien O sea, te metes al mundo de gente es, O sea, que decir Me conozco la, el, el sistema De meterte al mundo de otra gente Y que otra gente se meta a tu mundo Pero como juego online El Elder Scrolls yeah. no es un juego online Ya yeah. Que tenga una, una feature online No significa que sea un juego online Yo creo que tiene potencial Para ganar el, el Modern Warfare 2 Honestamente Aparte es un juego hecho Para jugar multijugador ¿sabes? Literalmente Pero bueno, el Overwatch 2 también Y no le veo y Sale Messi aparte ¿Sabes? ¿Qué más quieres? <risa> en fin eh, Mejor música A PlayStation Requiem Cuphead de Delicious Last Course Que esto no sé si es el 2 O es el DLC el Ring, God of War Ragnarok, Stray y Tunic. Eh, tengo malas noticias para ti. Esto se lo voy a llevar el Stray. ¿El qué? ¿El qué? El Stray. ¿Pero en qué cuál era el premio? Mejor música. Este se lo voy a llevar el Stray. Uf. Y fíjate que God of War Ragnarok, la BSO, es la absoluta hostia. De hecho, la banda sonora del God of War se ha llevado, lo, lo dijimos en el programa anterior, un Grammy. La banda sonora del God of War. Pero se lo va a llevar el Stray. Te lo voy adelantando. Eh, ¿Cuántas categorías quedan? Unas cuantas todavía. Mejor narrativa. Playstation Requiem, Citizen Sleeper, Go for Ragnarok Immortality, Pentiment y Stray. Eh, imbatible. Go. Imbatible sin duda. De verdad, es ese guiño que hace José. De verdad, que os enamora a todos y a todas. Y a todos también. Eh, mejor propiedad original. No sé qué coño significa esto. Citizen Sleeper, Cult of the Lamb, Elden Ring, Sipo, Stray y Vampire eh, Survival. IP. IP pero original. Ah, vale, sí, no, sí. vale, sí. IP, IP, una IP es una cosa original. En fin. Es eh, una intellectual property. Sí, va, o sea, quiero decir, mejor IP nueva, entiendo. Quiero claro. decir que no, que no sea una entrega de saga, vale. Claro. Pero técnicamente el DERNER RING, no, no sé si el DERNER RING se puede considerar IP, pero aún así, lo han metido. dice Slipper, Cult of the Lamb, ELDER RING, Sifu, para Vampire, los. Aquí no está el GO, esto se lo de RING. Ya. Yeah. Esto se es lo lleva el DERNER RING. Eh, mejor interpretación protagonista, a la Mesa, como Alejandro Vargas y Call of Duty Modern Warfare 2. Go for. Eh, Charlotte McBurney como Amicia en Aplext Requiem Christopher Judge como Kratos en God of War Ragnarok of War. Manon, Manon Gage como Marisa Marcelo en Immortality Siovan Williams como Laura en The Quarry Y Sunny Suljic como Atreus en God of War ¿Cuántos dos? Kratos Kratos, Christopher Judge Vale Mejor interpretación secundaria No voy a decir los nombres Sindri de God of War Alba de Horizon de One The One Immortality Freya en God of War Angroda en God of War Y Thor en God of War Sí. ¡Hostias! Sindri o sea, me está diciendo que en esta categoría de 6 nominaciones, 4 se las ha Sin llevado el Go. ¡Ju! La Bien. va a ganar Sin Drift. Una de Go me da igual cuál. La va a ganar Sin Drift. Eh, y en los últimos dos. Premio al logro técnico. Técnico. Elden Ring, Go, Horizon Forbidden West, Immortality, The Last of Us, parte 1, Stray. Es la primera que vemos con The Last of Us, ¿eh? Yo creo que podría llevárselo The Last of Us. Tiene potencial en este. O sea, quiero decir, yes. yo estoy, yo, yo voy a votar por el GO En plan, yo creo que se, esta se la lleva el GO Pero tiene potencial de las tofas, eh Tiene mucho potencial Y luego último, que este sí que va a ser potente El juego del año, EE -E, Es decir, voto del público O sea, el, el, el public choice o algo Elden Ring, el GO, Horizon Forbidden West, Immortality, Menigual ese, Stray ¿Va a ganar o el Elden Ring o el GO? de los dos Probablemente el Den Ring Probablemente el de Ring Muy probablemente el Den Ring porque todos sabemos que el del Ring GOTI. ¿Verdad que sí, José Andrés? ¿Verdad, que tienes, sí, tu sub, ¿verdad que sí, José tienes tu sub, ¿Verdad que sí, José Andrés? ¿Verdad que sí, porque el de Ringotti, El de Ringotti. En fin. Pero, eh... God of War es cine, tío, y te callas. ¡El de Ringotti. <risa> <risa> Venga. <risa> Y entramos a la sección de noticias rápidas en la que yo voy a elegir cuando Íñigo dice mierdas. Empezamos contigo, José. Pues nada, pues... El videojuego de terror slasher barra asimétrico barra... Eh, nunca entendí ese, ese adjetivo tan Es claro. que literalmente, o sea, Pero, asimétrico. En fin, asimétrico eh, porque eh, es uno contra cuatro. What the fuck? El, eh, el videojuego Matemática. cooperativo slasher Dead by Daylight tendrá una película adaptada al cine, lo cual me parece bastante curioso porque en realidad tiene tantos asesinos que no sé cómo lo van a hacer. Literalmente sí, o sea... O pillarán el más mítico... Guapo. Yo creo que o pillarán el más mítico o harán en plan como... No sé, algo de que sea algún ritual extraño ¿Sabes? Y que en plan... sea, como... No sé, tío no, Es no... que es, es muy complicado además por derechos de autor Porque hay tantos personajes del DVD Que son coger villanos de películas o de sí. series o de cosas Y meterlos tal cual como modelo que por que, O sea, es que ¿qué vas a hacer? ¿Recrear Scream? Mm, es que no sé O sea, van a hacer un slasher tal cual y ya está En plan, no, no sé cómo lo van a hacer Yo tampoco Yo creo que va a ser una peli de terror en plan súper normal En plan una peli de terror más pero como tiene el nombre de Edvalierle Pues la gente va a ir a verla cual, Tal cual Sinceramente No espero mucho La voy a ir a ver Pero no espero mucho O sea sí. Voy con las expectativas bajas Lo cual es bueno Porque luego llega Si es buena es buena Y si es mala Pues digo Pues me lo esperaba Ya veremos Iñigo el de Ringoti ¿Eh, ¿Cómo? El de Ringotti <risa> El de El de Rigote, hay una noticia de Elden Ring. Es una, ah, coño. Eh, de que hay un nuevo DLC de Elden Ring. Esto lo tengo que leer yo. ¿Por sí, qué? Eh, porque yo lo digo. Ah, vale. Eh, hay un nuevo DLC de Elden Ring. Es que estamos reforzando ahora mismo su rol como, como director. Sí. vale Hay un nuevo DLC de Elden Ring del que solo se nos ha confirmado el nombre: Shadow of the Earth Earth sin, sin, sin fecha, sin precio, sin contenido, sin nada. Así que muy bien. Íñigo, te toca. Voy a dejar uno este... de dos! No, no, voy a dejar esta cámara porque lo que traigo es fantástico. Si y vas efect... a hacer algo de Felipe VI, yo tengo un diploma firmado por no, él. No, no, no, no, no, no. Efectivamente. <risa> se llama título de la ESO. El titular es El rey Felipe VI se lanza al universo de los videojuegos, pero es que la noticia viene acompañada <risa> de estas imágenes. <risa> Efectivamente, leemos aquí en no el confidencial No sé si imágenes... Salva sigue en el chat, pero si Salva sigue en el chat Este momento es PIC esto, Mira, es, esto sí que es cine gente. Las imágenes es cine. más inesperadas de Felipe VI. Efectivamente, esta semana, sus majestades los reyes han estado de agenda oficial eh, por ahí. Eh, Felipe, en concreto. Íñigo, ten cuidado, te todo... cuidado que, que, que en menos de lo que te esperas nos, nos mete a la cárcel por injurias a la corona. Ten cuidado. Todas ten cuidado estas con lo imágenes que dices. se veían en pequeñito. Pues Felipe VI ha estado en el Mobile World Congress y <ríe> en concreto ha estado en la parte más de jueguecitos y tal, haciendo cosas como esto, esto pick momento gente. Es una unas gafas de realidad el eh, jodidísimo, Rey de aumentan, España, aumentada. Pick momento gente. Eh, también he estado probando ahí a tope con la Eso es el Dreams, eso es el Dreams. Virtual. Eso es el Dreams. Y eh, bueno, por supuesto eh, Haciendo algún tipo De deporte por Barcelona Que nos mencionan aquí en la noticia Porque luego después de esto Se fue a vaquería el compañero Así que Prensa, especializ una semana, prensa especializada vamos, Prensa especializada de snowboard Una semana estupenda La que ha pasado nuestro querido Compañero y camarada El señor eh, Felipe de Borbón Rey Felipe de sexto. este Nuestro estado constitucional Absolutamente magnífico. Eh, y y a, decir, además de Íñigo. esto, estaba diciendo claro, es que iba a decir Vamos a hablar de la otra noticia, pero es que ya le hemos mencionado antes, así que Íñigo, te toca otra vez. Bueno, vamos a hablar de lo importante realmente. Ah, ya se ha publicado esta mierda. No, pero esto mételo, Íñigo, esto me en el final, no noticias rápidas. No, no, no, no. Ya que estamos. ¿Para qué? Noticia no. rápida de prensa especializada de viejos. Tenemos un Berkami. <risa> Vale, os explico Rápidamente, por eso va aquí en las noticias ¡Tenemos un Mercami. Después de eh, tres años en blanco vamos trabajando duramente? Vamos eh, trabajando duramente, efectivamente Vamos a retomar Euskal Pod Las jornadas más que de ¡Oh ¡Se aplaude! del barajos, por favor. Clipea esto, clipealo. Ya, ya, ya, ya. Ya, no, ya. No puedo, no puedo. Pues efectivamente... Clipea esto, si sí es la mejor manera que tenemos de promocionar el mercado. Sí, sí, sí, está clipeado. Eh, efectivamente, eh, bueno, voy a poner también pantalla y voy y voy contando. Por favor. Después de, por favor. de, de tres años un poco en blanco, eh, hemos eh, vuelto a organizar las ¿Sí? Vascas de Podcasting Euskal Pod 2020, 2023. Vamos a empezar por una cuestión. Eh. Hemos eh, abandonado Vilmente, además eh, No hemos Ur, abandonado a Urnieta. nadie Déjame explicarlo, hemos abandonado a Urnieta En favor de Bilbao, no significa que no Queramos y amemos a Urnieta A su actual alcalde Y a toda la corporación municipal Porque hemos los, quer escalado. los queremos y los amamos, pero es una cuestión eh, Estratégica eh, Dicho esto, agradecemos el apoyo de esas dos primeras Ediciones, hemos decidido hacer la tercera En Bilbao, y digo Hemos, en plural, plural, porque esto porque esto es dos... el Pokémon Go Plus Plus Efectivamente, plural, plural, plus, plus Porque esto en 2018 y 2019 era una iniciativa de la asociación Eusconet Con mucha ayuda, pero era una iniciativa de la asociación Eusconet Y ahora <susurra> que Euskal Podcast, la asociación vasca de podcasting Pues también tiene su forma Pues también participan oficialmente en esto Lo vamos a hacer el día 15 de eh, abril en Bilbo Rock, en una sala que es esta, que está estupenda, que fenomenal, es enorme, y fantástica. Es enorme y además tiene medios humanos y técnicos maravillosos, pero efectivamente la escalada supone un problema, que es un problema. Económico, monetario. Monetario. Eh, por tanto, para poder hacer eh, Euskalpod, aquí tenemos una foto de cuando lo hacíamos en Urnieta y tal. Para poder hacer Euskalpod, eh, tenemos que hacer un crowdfunding. Íñigo. Ten... Pon, pon mi cámara pon, pon mi cámara ver, un momentito, por favor, eh, dime. por favor. A pantalla completa. Sí. Gente que esté viendo esto, por favor, para hacer Euskalpod necesitamos vuestra ayuda. Se dice así, ya está. Perfecto, pues efectivamente necesitamos monis monis y hemos puesto hoy, ahora mismo, de hecho, esta tarde, eh, mientras estábamos haciendo este programa, en marcha un eh, crowdfunding. Eh, el objetivo primero son 600 euros. Y tenéis aquí todas las eh, recompensas: tazas, camisetas, asientos reservados, eh, patrocinios, incluso vuestro si nombre que... en una pantalla. Incluso si queréis hacer un podcast, hay una recompensa en la que tú nos pagas 250 pavos y nosotros te ponemos un sitio. Para hacer eh, tu podcast No tienes que traerte técnicos No tienes que traer cámaras No tienes que traer nada Con que traigas un guión, amigos y ganas de hablar Suficiente, suficiente, efectivamente. Eh, así que, pues eh, esto es. Eh, la verdad es que mm, personalmente a mí me hace moita de ilusión que volvamos a hacer Euskal Pod, pero bueno, eh, efectivamente necesitamos los monises y os los pedimos en el bercami. Toda la información, por cierto, está en el Twitter de EuskalPodcast Podcast, en y vamos a... barra EuskalPod. Y vamos a dejar el link en la descripción, ¿vale? Para que podáis ir a verlo. Eh, yo Mirazo. necesito clip de esto, ¿vale? Sí Si se recaudan los 600 euros del crowdfunding, ojo, ojo, ojo, ojo, para, para, ojo, para, para, para, ¿sí? Para, para, sí, para, para, para, vale, para, para, vale. para, para, para, miedo. Si se recaudan los 600 euros del crowdfunding, yo voy vestido de maid ese día. Voy vestido de maid, no van bromas Esto ha sido clipeado. Yo te digo una cosa: si se recaudan los 600 pavos De el Bercami, José Andrés Guerrero. Yo voy vestido de Maid ¿Viene vestido de Maid a grabar porque vas a grabar? Voy vestido de Maid Un podcast Con gente Y con público voy Y con cámaras Maid. Voy vestido de Maid Eso sí, llevaré pantalones, obviamente Pero voy a ir vestido de Maid no, no sois conscientes de lo que significa esto. No, no, no, no lo no, no, sois. No, no, no. no eh, Yo creo que tampoco. Incluso puede ser que, eso, que esto no ocurra porque a los distintos euros llegaremos, espero, eh, y puede ser que la organización del evento te mete esto, pero bueno, eh, no pasa nada. Eso ya lo veremos. No, no, te... No te... Hombre, claro, si la organización me deja, eso, está, eso es otra cosa. Pero... Si no, si no, a lo mejor cambiamos la meta. Cambia la apuesta. No, no, si no te digo pero... una cosa. Eh, en en Euskal Pod no se va a hacer Gaming Room, Gaming Room. No Toca. se va a hacer Gaming Room, se va a hacer Postgaming. Toca el día anterior, pero eh, podemos intercambiar el que si llegamos a 600 euros, el señor Naso viene aquí de Maid a hacer Gaming Room. O sea, sí, vale, es fama. una opción. Vengo, vengo de Maid aquí hago Gaming Room vestido de Made me parece bien. Pues ya está, pues eh, todo dicho, todo contado, así que ahí tienen el, el crowdfunding y toda la información en twitter.com barra euskadi. Os lo dejamos en la descripción también ahí. nada hasta aquí este excelso programa ahí está con la vuelta de José Andrés Guerrero no, no, no, no, no. confiesa que con la foto del rey con las gafas de realidad virtual ha te ha roto gracioso, entero ha estado gracioso a no, no, ver sí, sí, me sí, he roto mucho más con muchas cosas muchas veces pero pero ha estado gracioso, ha estado gracioso. es que hay, hay ah. unos clips muy épicos no, no solo el programa de hoy quiero decir sino de gaming room como concepto sí, sí, sí, sí. en cualquier caso agradecimientos como siempre a miquel por su producción y colaboración y, y todo lo que hace por nosotros aparte de abrirnos la puerta Eh. Íñigo. Por explicarnos tan detalladamente lo que es Euskal Poz, por acompañarnos en este eh, caótico no tan, no tan caótico, honestamente, no, programa no. eh, por eh, colaborar y por no tener ni puta idea de lo que es The Forest. Eh, José Andrés, <risa> perdóname, te es que no haber dejado ni, ni dar la réplica ni nada. No hay injusto. réplica. No hay réplica. Eh, José, Andrés José Andrés, siendo Andrés el rey de España. Es eh. Un señor de <risa> Dad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo, gente, por volver a si no, y... hablas, si no hablas con voz robótica, no vale. Ah. Muchas gracias gente Por volver a traerme aquí puedo... Es un honor El venir A este podcast Como una inteligencia artificial Te puedo gracias. poner rever Pero Social... no No, no tengo... con, rever, con rever no ganamos Aún así no eh, Eso, gracias por Gracias por estar con nosotros hoy eh, Y gracias a los oyentes Como no, a vosotros Joder A los A los oyentes Y viewers De este nuestro podcast Evento Streaming vídeo cosas Ya, tanto si lo veis en directo Como si lo veis en diferido eh, Porque nos apoyáis mucho Y A partir de este preciso instante, a toda la gente que apoye el, eh, el Euskal Poz, eh, con pues eso, ya sea, ya sea con un apoyo monetario o que vengáis por favor a, al evento, que estaría bastante guapo tener público. Eh, así que nada, agradecimientos a todo el mundo que hace falta, ¿no? Eñigo, sí, no me dejo nadie. Pues ya está, eh, 15 me de nadie. abril en Bilbo Rock y como siempre, Gaming Rumble en dos semanas. Gaming Rumble en dos semanas, vamos a grabar el día previo y ese mismo día también tenemos a no de Gaming Rumble, pero de cosas de videojuegos, claro. no os preocupéis. Claro. Así que nada, más eventos, eh, noticias, lo he dicho Vez, me da igual. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas, como siempre, dentro de muy poco. Nos vemos.